Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Ya empezamos oficialmente la quinta edición de la Escuela de Verano Economistas sin Fronteras, que inauguramos con la ponencia de Eva García-Sempere, que la tengo aquí a mi lado. Eh, Eva es licenciada en biología, es experta universitaria en desarrollo local y en cooperación multilateral. También ha trabajado como técnico de proyectos en el Fondo Andaluz de Municipios, esto, eh, bueno, para la solidaridad internacional, perdón. Eh, ha estado trabajando especialmente en proyectos sobre agua, soberanía alimentaria, eh, fortalecimiento institucional y actualmente ejerce como coordinadora federal del área de medio ambiente y ecología de Izquierda Unida y también es la impulsora del grupo motor de decrecimiento dentro de, del propio partido de Izquierda Unida. Participa igualmente en el grupo de estudios de decrecimiento que se llama Petrocenitales del Instituto de Resiliencia, ha sido, por otra parte, diputada en el Congreso en dos legislaturas, en la duodécima y en la decimotercera, y actualmente es asesora parlamentaria del Ministerio de Consumo. Luego, finalmente, eh, en 2019, esto me hace mucha gracia que te diste a conocer, porque te encontrabas en una lista negra de Monsanto por oponerse al uso del glifosato, y luego, aparte, Eva colabora con frecuencia en distintos medios, en el cuarto poder, en la U, nuestra bandera, mundo obrero, en público, en ecologismo de emergencia, también eh, ha publicado dos libros, uno que se titula Las amenazas del TTIP y el Z, y el otro que es, más allá de lo imposible, la dimensión política de los derechos humanos en el siglo XXI. Así que, pues, Eva, yo ya casi que te dejo todo para, para ti. Pues, muchas, muchas gracias. Semanas, gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir a escucharme, una bonita mañana de lunes. Si no habíais muerto la noche anterior con la ola de calor, está muy bien que, que estéis aquí. Eh, sí, lo del glifosato, o sea, voy, a, voy a explicarlo porque parece que, que me han dado un currículo muy raro, es que esto es un corta y pega de las presentaciones que suelen hacer y todo el mundo me dice, por favor, lo del glifosato, ponlo que es muy raro. Entonces yo lo pongo y sí, vamos, a Monsanto, no le caemos bien, la gente que estamos en contra del glifosato, que le vamos a hacer y nos hace listas negras. Eh, bueno, yo lo primero que quiero decir antes de empezar es eh, que vengo así como con miedito, porque yo soy bióloga y venir a un foro de economistas es como hay que vértigo, por favor. Así que que lo primero vaya por delante, mis disculpas por patinazos que se puedan dar y porque la ponencia, pues lógicamente no tengo un, un fondo económico a la altura de, de la gente con la que estoy, ¿no? Eh, afortunadamente, el Grupo de Decrecimiento de Izquierda Unida sí cuenta con Alberto Garzón y con Carlos Sánchez Mato para que nos vayan tapando los agujeros que tenemos al resto, que tenemos pues, otras miradas. ¿no? Entendíamos que, además, el Grupo de Decrecimiento de Izquierda Unida tenía que, que integrar miradas muy distintas. Hay desde gente que viene del mundo de la sanidad, de la agricultura, de, de la biología estrictamente, ¿no? del mundo ecologista, economistas también y del mundo laboral. Y claro, cuando me, me comentaron lo de la charla, pues digo, pues lo primero que voy a venir es hablar un poco de mi libro, claro. O sea, si tenemos un grupo de decrecimiento en, en nuestra organización en Izquierda Unida, pues es importante traerlo. Eh, no sé si se ha pasado el manifiesto como parte del... No. Vale, tenemos un, un sí, sí. manifiesto de partida, se llama De Crecer para Vivir, como la, como la ponencia, y hubo unas primeras jornadas en las que se presentó ese manifiesto, que es de partida, porque realmente tampoco teníamos muy claro o nos parecía mmm, profundamente arriesgado sacar en un manifiesto qué decrecimiento había que hacer. Y nos parecía profundamente arriesgado porque entendemos que el decrecimiento, para empezar, lo tendremos que armar entre todas, que implica un cambio civilizatorio y que no podía ser algo que nosotras dijéramos sota caballo y rey, esta es la hoja de ruta y esta es la receta básica. Y creo que nadie lo puede decir. O sea, creo que ese es el primer punto de partida. Porque, claro, lo primero que habría que desentrañar es qué es esto del decrecimiento. Cuando la gente dice, yo estoy aquí en, en, en esto del decrecimiento. Porque cada uno tiene su. Esto es como el ecofeminismo, ¿no? Que cada una hay tantos ecofeminismo como ecofeministas, pues hay tantos decrecimientos como personas decrecentistas. Que puede ser una teoría, una perspectiva histórica, un modelo de organización. A ver. Y esto es mi decrecimiento, lo que yo creo. El decrecimiento es algo que ya tenemos aquí. Es un contexto, una circunstancia, un... donde nos desarrollamos. Porque no podemos decir que tenemos una perspectiva decrecentista porque queremos decrecer. Eso sería lo mismo que decir que hay posibilidades de seguir creciendo y que cada uno toma un camino el que les parezca más interesante. La realidad no es esa. Lo que nos dice el contexto en el que nos movemos ahora mismo, energético, medioambiental, en términos de biodiversidad, en términos agrarios, de superficie agraria útil, es que estamos decreciendo, que hay un menor acceso a los recursos naturales que necesitamos para mantener una vida digna y mantenerla nuestra generación y las siguientes generaciones porque la realidad, y no lo decimos nosotros, no lo dicen organizaciones ultraecologistas, ni lo dice eh, gente muy, muy, muy revolucionaria, sino que lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto la ONU o la FAO, es que tenemos un decrecimiento en el acceso a recursos. ¿A todos por igual y de la misma manera? No, eso es cierto. Hay recursos que no es que estén ahora mismo en riesgo de que no hayan más, pero desde luego lo que no los podemos es coger de manera tan económica, tan accesible, tan fáciles, como lo podíamos hacer hasta ahora. Que Eso es básicamente lo que significa eh, el peak oil o el peak oil, porque ya se utiliza para todos los, todos los materiales, ¿no? porque la crisis ya no es solo del carbono, no es solo del petróleo, sino que se han dado cuenta que esa curva en la que estamos llegando al máximo de extracción, repito, barata, accesible, fácil, esto es algo donde ya estamos o estamos muy cerca. Esto ocurre para el carbón, ocurre para el petróleo, ocurre para el gas natural y ocurre para toda una serie de minerales. Que se están produciendo muchísimos alimentos es una obviedad. El problema no es solo que falten recursos alimentarios para, para abastecer a la población. El problema es todo lo que ha implicado esta forma de producir y cómo eso ha implicado, entre otras muchas cosas, una falta de acceso. El cambio climático no es exactamente este problema de falta de acceso a los recursos, pero desde luego no ha venido nada bien. ¿Por qué? Porque algunos recursos efectivamente sí estamos mmm, con menos posibilidades de acceder a ellos a consecuencia del cambio climático. Por poner un ejemplo, el caso del agua, porque probablemente sea el caso paradigmático en nuestro territorio. El cambio climático, las olas de calor extremas, con lo mayor evapotransporación, no, aparte le sumamos una... Pésima planificación urbanística, lo que haya determinado que no se recargan los acuíferos, todo esto ha llevado a que hay un menor acceso a un recurso fundamental que es el recurso agua. Entonces se cruzan varias cosas. Pero entre las que la falta de acceso, el problema de que tenemos que combatir un cambio climático, que necesariamente implica que hay que consumir menos, menos minerales para evitar, o sea, menos minerales, menos combustibles fósiles, para evitar el aumento de gases de efecto invernadero, al final te va llevando en un caminito que dice aquí solo hay una posibilidad y es que reduzcamos los consumos, reduzcamos las producciones y nos mantengamos dentro de los límites biofísicos del planeta que están muy sobrepasados en prácticamente todos los puntos que, que la ONU recoge como los, los, los grandes hitos que tenemos que, que cumplir. Entonces, claro, dices, bueno, pues esto ya no es una teoría, y estás un poco pasando lo que dijeron los primeros decrecentistas, podríamos decir, Ana Arendt, o Illich, eh, Georgescu, Roegen, que nunca digo bien el, el apellido, ya me disculparéis, que ya empezaban a plantear eso, pero claro, lo planteaban todavía como una teoría, porque ciertamente, aunque ya se estaban dando las señales, no tenían el, el nivel de... De, quizá de, de claridad que tenemos ahora mismo de que es algo que ya está aquí. Y entonces ahí aparece, o sea, entramos en la esfera de Carlos Taibo, que a mí me parece muy interesante lo, lo que plantea, que entonces ya da un paso más allá y dice, pues con todo esto, si no podemos producir tanto, porque no podemos consumir tanto, chao, capitalismo. No puede ser un, un proceso decrecentista como tenemos ahora mismo dentro del contexto capitalista. Con lo cual el decrecimiento... ...es condición sine qua non para este cambio de, de sistema, podríamos decir... ...o sea, es profundamente anti, anticapitalista. Y un paso más allá, que yo, para mí, es el más interesante... ...creo que es la, la persona que lo, ha, que lo ha razonado de manera más completa... ...es el que plantea Yayo Herrero, que dice efectivamente... ...hay que combatir la fractura metabólica, o sea, no podemos seguir... Eh, ...viviendo por encima de los límites de biofísicos del planeta... Pero, ojo, y recogiendo la teoría Donut, ojo, lo que sí tenemos que garantizar es cómo resolvemos también la fractura social y redistribuimos y garantizamos que no se quede nadie atrás. Porque yo ahí no estoy del todo de acuerdo con Carlos Taibo. o sea, El decrecimiento no va a implicar necesariamente la caída del capitalismo. Porque, de hecho, yo creo que el capitalismo ahora mismo tiene... O sea, estamos ya decreciendo y lo que está buscando es una salida violenta eh, extractivista, neocolonizadora, para hacer un decrecimiento que le encaje en su modelo. O sea, un decrecimiento en el que decrezca todos los demás, excepto ellos. Y de hecho es lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque cuando, yo creo que la, la primera alerta que le saltó a todo el mundo, bueno, antes había estado el, la alimentación en mercados de futuros, fue cuando empieza la noticia, ¿no? Sale a bolsa el agua. Y dices, el, el capitalismo tiene claro que estamos decreciendo lo que está buscando es una salida en la que se puedan mantener durante el máximo tiempo posible sus, sus condiciones, su acceso a beneficios. Lo estamos viendo con la energía, en realidad, el problema que tenemos, aparte del de la guerra, aparte de todos los problemas coyunturales, hay un problema estructural de acceso a energía barata y accesible, y eso no está representando en absoluto que se están cayendo las grandes empresas energéticas, de hecho están teniendo más beneficios que nunca. Con lo cual, no creo que sea algo así. Estoy más con, con Yayo. La cuestión es, ¿qué decrecimiento planteamos? Creo que esa es la pregunta. No es, no es si queremos o no queremos decrecer, si el decrecimiento traerá necesariamente aparejado la caída del capitalismo, sino, estamos en un contexto de decrecimiento, ¿quién lo va a gestionar? ¿Quién va a decrecer? ¿Cómo vamos a decrecer? ¿Cuánto vamos a decrecer? ¿Y quién va a tomar las decisiones? Creo que esta es como el... Es prácticamente lo, lo que plantea Yayo Herrero, ¿no? el, ese decrecimiento que se tiene que dar entre el no sobrepaso los límites del planeta, pero tampoco sobrepaso unos límites de base social necesaria e imprescindible para garantizar una vida digna a todo el mundo. Y esto era lo, en lo que andábamos en Izquierda Unida cuando hicimos el manifiesto eh, de Crecer para Vivir. ¿Cómo, ¿Cómo organizamos eso? Ya tenemos claro que la salida es, o se lo dejamos al capital, que al final acabará también colapsando, ciertamente, porque al capital le colapsará la segunda ley de la termodinámica, o vamos tomando otras posiciones y vamos tomando decisiones sobre qué hacer. A ver, fácil no es, ni siquiera para los que estamos en, el, en, en los debates dentro del, del decrecimiento, ¿no? de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos algunos principios, más o menos, muy parecidos a los que planteaba Serlatush, que que me parece que los ocho, los ocho pilares del decrecimiento que él planteaba eran, bueno, eran primero bastante novedosos para el momento, ahora quizá ya no suenen tan novedosos, pero desde luego siguen siendo muy útiles. Y los conocéis porque son como las ocho R's, ¿no? La reevaluar, reconceptualizar, me los apunta porque siempre se me olvidan, reestructurar, relocalizar, eh, redistribuir, reutilizar, reducir, reciclar. O sea, las R's que utilizamos habitualmente. Problema de esto primero, que tiene una caída, y lo voy a decir así, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, tiene una caída profundamente de ecologismo elitista. Es decir, tú te vas con este discurso, es que usted tiene que reducir, es que usted no me está reutilizando como debería, es que usted... Te... Y claro, eso choca con un mundo en el que la fractura social, a la que hacía referencia al principio, que es la que hay que combatir junto con la metabólica, cada vez se está agrandando más. Y se han puesto sobre la mesa cada vez desigualdades más grandes, con lo cual hay que tener muchísimo problema. ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando hablamos de decrecimiento? ¿Y cómo vamos a combatir en un contexto de decrecimiento el cierre de esa brecha social? Que tenemos y que cada vez es mayor y que de hecho el decrecimiento que ya está aupando el capitalismo, lo que está haciendo es profundizar la brecha. Y aquí es cuando nos saltan todas las contradicciones que tenemos que abordar. Y entendemos, porque le da miedo a la gente, que hablar de decrecimiento. Que, abro paréntesis, este es uno de los grandes temas que abordamos. Hablar de decrecimiento debe ser lo menos sexy del mundo y si queremos mmm, empezar a trabajarlo con la sociedad y que la, la sociedad no diga, ay Dios mío, tendremos que ir buscando, a lo mejor, incluso un nombrecito diferente. Pero, desde luego, habrá que plantearlo. Y, abro segundo paréntesis, con mucho cuidado. A mí me da muchísimo miedo los discursos colapsistas, aunque en mi foro interno creo que vamos abocados al colapso pero porque creo que cuando a alguien le dices que vamos al colapso y vamos a morir todos, no se va a levantar jamás a construir nada diferente. Va a decir, ah pues nada, pues me pido otra ronda. Claro, eso es así. Entonces, bueno, esta parte la, la tenemos que trabajar y la estamos, la estamos trabajando, ¿no? Pero, pero tenemos que empezar a trabajar sobre todo las contradicciones sociales, territoriales, y cómo unimos esto a el combate, uno de los combates más fuertes, que por ejemplo en España lo tenemos, que es la doctrina del no en mi patio trasero. A ver, todos queremos. O sea, obviedades, ¿no? Obviedades muy claras. Tenemos que hacer una transición energética y ecológica. Y todo el mundo dice. Sus". Segunda obviedad, lo vamos a hacer sin dejar a nadie atrás. Tercera obviedad, construiremos una sociedad alternativa al capitalismo. Y es precioso, y las tres me, me haría un tatuaje con ellas, me gustan. Pero la realidad es cómo contestamos a eso. Transición energética, empezamos con el primer punto que es la madre del cordero, porque este decrecimiento tendrá en primer lugar innecesariamente un decrecimiento energético, porque están disminuyendo los, los combustibles fósiles, ese o es el, como el primer punto del paradigma. Si disminuyen los recursos fósiles, tenemos un problema evidente con los recursos minerales, no solo por la reducción, sino por la falta de acceso, ¿podemos hacer una transición energética que implique que vamos a seguir consumiendo exactamente lo mismo que ahora, pero renovable, verde y muy limpio? Pues a la luz de lo que dicen los expertos, no. Es imposible hacer ese tránsito. Con el consumo actual, que además no ha parado de crecer, que hemos firmado todos los protocolos que ha habido que firmar, pero la realidad es que seguimos consumiendo más de lo que estábamos consumiendo antes. Quizá mejor, quizá más, efici más eficiente, quizá emita menos gases de efecto invernadero, pero la realidad es que ha aumentado notablemente el consumo. No se va a poder hacer por dos motivos. El primero es porque no todo se puede electrificar. Es imposible electrificarlo. O sea, pasarlo a, a que la fuente sea la, la electricidad. Se puede hacer a través de autoconsumo, con placas solares, con fotovoltaicas, con eólicas, pero es el consumo muy, muy ligado a hogares y a ese tipo de consumo. ¿Qué hacemos con un sistema que se basa fuertemente en el transporte de largas distancias, transporte marítimo, por ejemplo, que el 90%, bueno, esta mañana leía que era el 100%, voy a dejar, entre el 90% y el 100% se basa en combustible, en petróleo o en carbón. Ese no lo electrificas, ese no lo pasas, a, de momento, con lo que tenemos ahora mismo, no lo puedes pasar a otro modelo de energías renovables. Y es la madre del cordero, de nuestros consumos. Porque tocar eso, no estamos solo pensando en los cruceros, en el ocio, porque lo podemos reordenar, es el corazón de nuestro modelo de consumo y especialmente nuestro modelo de consumo alimentario. Hay un, uno de los principios que dice que es cada vez es más difícil ser ecoeficiente cuanto más bajas a, al sector más primario, cuanto más pegado a la, a la naturaleza. Nuestro sistema agroalimentario se basa profundamente en el petróleo, en el transporte, como he dicho, de todo lo que vamos dando vueltas, en los envasados, en los fertilizantes, en los tractores, en todo lo que mueve, ...el sistema agroalimentario mundial. ¿Cómo transitamos? Necesariamente no va a poder ser... ...a través de otro tipo de energía. Primero, porque no habría capacidad... ...en todo el planeta... ...de poner placas solares... ...o molinos, o lo que fuera... ...entonces quedaríamos sin espacio... ...para poder transitar ahí. Sí se pudiera hacer. Y segundo, porque para hacer eso... ...no solo necesitas... O sea, ...no es voy a hacer estas placas solares... Es que necesito los minerales necesarios para poder hacer esas... O sea, la, no se crea la energía de la nada, necesitas una base material, que tampoco los hay. Y que además compiten con el sector eh, tecnológico. Con lo cual aquí solo cabe una opción para hacer esa transición. Yo no soy tecnooptimista, porque la ley de la termodinámica es así. Y no se puede generar energía de la nada y en cada vez que se genera energía... Por supuesto, hay pérdidas en forma de calor, con lo cual no vamos a avanzar a una tecnología que diga y va a ser al 100%, no, eso solo se da a menos 273 grados, o sea, cero absoluto. La única eh, posibilidad real y factible es reducir los consumos. ¿Todos por igual? No. Pero hay sectores que tendrán que decrecer. Y ahora es cuando empezamos con la priorización. ¿Podemos mantener un sistema agroalimentario petrodependiente como el que tenemos ahora mismo? Pues están saltando las costuras en todo el mundo. Porque lo que estamos viendo, están saltando las costuras, es decir, el sistema que tenemos ahora mismo y como ensayo general a lo que puede venir en un contexto de colapso, lo hemos tenido con la guerra de Ucrania. Las largas cadenas de valor de los sistemas, por ejemplo en este caso el agrario, se rompen porque en uno de los puntos hay un conflicto. Si nuestro sistema agroalimentario aquí se basa fuertemente en los fertilizantes, en los piensos y en los países que los producían a los precios más baratos, que eran Rusia y Ucrania, no te lo pueden abastecer, tienes un problema. Digo que es un ensayo general porque siempre se puede decir, oiga, pero no hace falta decrecer esto cuando se soluciona el conflicto volvemos a comprarlo. Sí, hasta que dejen de poderse producir fertilizantes, gas y pienso de manera barata, asequible y que nos lo vendan. Con lo cual esto tiene que ser un primer llamamiento, a decir, este sistema es profundamente frágil. Una guerra en un punto ha distorsionado el mercado europeo, por supuesto, porque ha distorsionado la llegada de fertilizantes baratos. Ojo, no es que no haya fertilizantes, lo que no hay es fertilizantes baratos, que te permiten imputarlos en los costes. No es que no haya en otros sitios eh, material para pienso, maíz o lo que sea pero es que no es asequible para mantener los costes. Esto que ahora simplemente es, no es que no haya, sino que no es asequible, conforme avancemos, cada vez será más realidad. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en amplias zonas mmm, de producción de todos los tipos, de cereales o de lo que sea, se están viendo sometidas a los fenómenos meteorológicos extremos consecuencia del cambio climático, y están distorsionando también los mercados habituales de los que nos abastecíamos. Y no solo por las, las derrupciones del cambio climático directamente en cuanto a fenómeno meteorológico, sino que el cambio climático trae aparejada, otra cosa muy graciosa para el, para el sector primario, y es la extensión de plagas. ...plagas en el caso de animales, de enfermedades... ...y esas las conocemos bien, hola, COVID... ...luego si queréis os cuento de dónde sale todo... ...y de por qué vamos a tener más COVID cada vez... ...o sea, yo, llamándose de otra manera... ...sino también la expansión de plagas... ...en el sector agrario, plagas vegetales... ...con todo lo que eso implica... ...¿por qué? Porque entre, to, entre todo el, el hermoso sistema agroalimentario... ...que hemos construido... ...también está profundamente basado... ...ya no solo en transgénicos... ...no voy a entrar en el debate concreto del transgénico... ...pero sí en los monocultivos y la pérdida de biodiversidad. Que la pérdida de biodiversidad no solo significa... ...ay, que hemos perdido esta variedad autóctona que era muy bonita. La pérdida de biodiversidad implica la incapacidad de los sistemas... ...para adaptarse a los cambios en las condiciones ambientales. Y eso es un problema. Que sumado a todo lo que hemos ido identificando... ...como puntos eh, disruptivos en el sistema agroalimentario... Poner la situación cada vez más difícil. Ahí me gusta mucho cuando todo, todo, siempre hay algún tecno optimista que te explica un trocito y te va explicando una parcelita, no, pero esto sí lo arreglamos, no pasa nada porque se pierda variabilidad porque podemos entonces eh, hacer modificaciones genéticas y entonces cada una de esas medidas tiene aparejado un gasto energético, porque si tú tienes un laboratorio requiere energía, cualquier cosa que tú quieras hacer requiere energía. Volvemos al punto de partida. Tenemos un problema energético. Tenemos que disminuir los consumos energéticos. Pues, navaja de Ocam, vámonos a lo más fácil. ¿no? Vamos a la... Empecemos a cambiar los sistemas. ¿Qué ocurre? Y esto va a ser uno de los grandes conflictos. No, habéis, no sé si habéis visto las noticias de Sri Lanka, las noticias de Holanda... Y ya tenemos al sector eh, más conservador del mundo rural español diciendo... Ve lo de Holanda, que hay que hacerlo también. La gente, el sector primario en las calles diciendo que eso de que les prohíban utilizar fertilizantes de la China, porque va a bajar las producciones, pues, y lo de Holanda básicamente se va a parecer muy mucho a los chalecos amarillos de Francia de hace unos años, cuando le dijeron que no podían utilizar tanto combustible y el tema de los impuestos. O sea, esto nos lo vamos a encontrar, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos hasta ahora? Tenemos un Insisto, hay un problema de fertilizantes que ahora es coyuntural, pero que después no será coyuntural, porque para la síntesis de fertilizantes necesitas necesariamente combustibles fósiles. La entrada de determinados tipos de pienso tampoco va a ser coyuntural. Ahora puede ser, después no lo va a ser. ¿Cuál fue, el, el, para mí, el error de algunas transiciones, como la de Sri Lanka, ...que desde luego tú no puedes esperarte hasta el último segundo... ...para hacer una transición a un sistema, por ejemplo agrario... ...y decir, a partir de mañana no se usan fertilizantes... ...cambiamos el sistema, va a cambiar todo... ...porque se te va a tirar la gente a la calle... ...en primer lugar... ...y en segundo lugar porque para hacer esa transición... ...tú tienes que recuperar los suelos que están agotados... ...tú tienes que dejar pasar un tiempo... ...y ese tiempo implica más o menos... ...un 30% de descenso de los rendimientos... ...y hay que contar con ello... ...no puedes decir que eso no existe... O sea, ¿Se puede hacer un sistema agroalimentario basado en agricultura ecológica, en agroecología y en un manejo diferente? Sí. De hoy para mañana, no. Segundo, porque tienes que tener en cuenta el sector productor, al que tú no le puedes decir, pues mañana cobrarás menos y no tendrá, y bueno, pues igual os morís de hambre, pero yo qué sé. Eso no se puede hacer así. Si no dejamos a nadie atrás, no dejamos a nadie atrás. Y habrá que transitar con ellos. Y tercer elemento, y el que más me gusta. Eso que te primeras, todo el mundo te diría, cambiemos el sistema agroalimentario, disminuirá las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual podemos ir recuperando el sistema, aumentará la biodiversidad con todas las implicaciones que ello tiene a nivel sanitario, a nivel de acceso a recursos, a nivel de capacidad de darle respuesta al sistema. Y la gente te dice que bien, protegemos a las abejitas, mejor todavía porque a la gente le gustan mucho las campañas de hay que proteger a los insectos, todo eso está muy bien, hasta que le dices, esto implica cambios en la dieta. Y entonces, campañas en redes de a mí no me prohíbe nadie comer carne, como que yo no voy a borrarme de dulces, como todos los rados. Porque tocas algo que es muy difícil de tocar. Son los cambios individuales de algo que además haces tres veces al día, que estás completamente convencido de que además tu modelo alimentario es el mejor del mundo y porque además sobrevuela rápidamente el concepto de cartilla de racionamiento, ya vienen a imponerme lo que tengo que comer, lo que tengo que pensar, en fin. Pero eso va a ser básico y para cualquier modelo de esto va a ser básico. Se puede explicar todo y todo el mundo lo entiende, pero el último eslabón de la cadena también va a tener que hacer esfuerzo. ¿Podemos tener ese sistema que digo que es sostenible, que no va a depender de los hechos ni coyunturales ni estructurales, que no te se va a quedar, como ha pasado ahora mismo, en una ruptura total o como pasó con el COVID, que también algunas de las cadenas se quedaron rotas? ¿Podemos tener ese sistema? Podemos. Puede ser España, de hecho salí hace poco y os lo recomiendo muy fuertemente, un informe de Amigos de la Tierra sobre cómo transitar a un modelo agro, agroecológico. ¿Es posible en España que el 90% de la producción sea agroecológica y en nuestro territorio? El 90% porque el café, la cerveza y eso se sacó, pero entendemos que es necesario para una sociedad civilizada. Eh, ¿Eso se puede hacer? Sí, pero va a implicar pautas alimentarias diferentes. No es posible mantener el consumo de carne que tenemos ahora mismo con ese otro modelo, para el consumo de carne eh, barata y abundante y pongo entre paréntesis y de mala calidad que tenemos ahora mismo son necesarios las macrogranjas y es necesario la esquilmación de territorios, si lo hacemos solamente a nivel de España no caben, no es posible esa producción. Ni es posible una producción sostenible en ningún caso. 20.000 cerdos, 20.000 pacas en un terreno no va a ser sostenible nunca, porque nunca va a llegar a la capacidad de crecer. Entonces tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de aumento del consumo de legumbres, disminución profunda y, y radical de la carne, del pescado, es decir, ese tipo de proteínas, incluso de los huevos. La eh, industria... ...de pollos y huevos, es altísimamente contaminante... ...aunque no sea tan visible como la del cerdo. Volverla a meter dentro de los límites... ...de los territorios, implica una reducción. Y esa es la madre del cordero, en este que yo creo... ...que es el caso más evidente, pero va a ser para todo. Podremos, y no creo que tarde mucho tiempo... ...mantener el modelo de transporte aéreo... ...muy subvencionado, muy barato... ...que me deja en Italia por 24 euros pues es evidente que la disminución de los recursos no va a dar para eso. Y si tenemos que priorizar, y son combustibles lo que tenemos que hacer, si yo necesito combustibles para hacer mascarillas, respiradores y otros elementos quirúrgicos, o para que nos vayamos de vacaciones a Italia, y no, no es una cosa populista, quiero decir, no es algo que digas, ha comparado cosas que no tienen nada que ver, sí, efectivamente no tienen nada que ver, pero el consumo, la raíz es la misma. Pero es que seguro que hay posibilidades de hacerlo con un sistema más eficiente, sí, pero siempre va a gastar energía, siempre va a haber una base energética. Tenemos que modificar completamente el sistema de transporte, disminuyéndolo por un lado, es evidente, y si cambiamos el sistema alimentario habremos reducido el 40% tranquilamente del transporte internacional tenemos que cambiarlo radicalmente en nuestro país, bueno, en cada uno de los países, territorios, como le queramos llamar, y vamos a la segunda madre del cordero. ¿Se puede hacer un tránsito a un transporte sostenible, ecológico, coche eléctrico para todo el mundo? No. No se puede coger la flota de automóviles que tenemos ahora mismo y decir, todos eléctricos. Y no lo decimos ni siquiera nosotros, los CEOs y patronal de la industria automovilística ya han dicho que los coches eléctricos serán para ricos. Que no, o sea, que no decimos nosotros, lo dice la propia patronal. No hay para hacer eso. Si tenemos entonces que transitar a otro modelo en el que los coches de combustión cada vez tienen que ser menos, ¿qué coches eléctricos tenemos que hacer? Quizá el transporte público, para que todo el mundo tenga garantizado el derecho a la movilidad. Y esto nos hace reflexionar. Una de las patas también y una de las batallas culturales más gordas y que necesariamente implica el decrecimiento... Vigilame el tiempo porque si no sí, me voy sí, sí. a las dos horas. Una de las, de las batallas culturales y, y que es, sí es obligatorio que lo incorporemos dentro del decrecimiento es que tenemos que pasar de el derecho a la posesión al derecho al uso, en sentido amplio. En este caso, por ejemplo prevalece el derecho a tener un coche o el derecho a la movilidad de la sociedad. Se trata de derechos. Lamentablemente en la sociedad, especialmente en la sociedad industrial, la civilización industrial, lo que ha prevalecido es que todos los servicios, todos los derechos que yo no tengo, los tengo en tanto que consumidor, y no de usuario. Consumidora y usuaria. Y eso va a ser muy difícil. Es decir, aunque pongamos la mejor red ferroviaria y habrá que hacerlo. O sea, habrá que transitar a que lo principal sea el transporte por ferrocarril. Habrá transporte colectivo por carretera necesariamente, porque la estación de ferrocarril no podrá llegar hasta el último rincón. De, o sea, un poco el ejemplo de España, ¿no?, pero de nuestro país. Pero entonces ahí es donde estará el vehículo eléctrico. Y el resto de desplazamientos, quitando cosas muy particulares que se tengan que hacer por avión, transporte marítimo tendrá que priorizarse de frente a la movilidad y el desplazamiento la accesibilidad, es decir, que te tengas que mover lo menos posible ningún vehículo y puedas ir andando o en bicicleta y aquí es cuando la parte de, de la gente anticrecentista te dice si empezamos con las cosas hippies yo ya me bajo de aquí y no es una cosa hippie lamentablemente, aunque pueda sonarlo, es que es el modelo austero de sociedad que vamos a necesitar y segundo, porque la mayor parte, contra la, lo que nos dice la intuición, en realidad las encuestas, lo que nos dicen, las estadísticas que se hacen, es que la mayor parte de, tras, de desplazamientos que se hacen dentro de una ciudad son desplazamientos que se podrían sustituir perfectamente por desplazamientos andando. Motivos por los que no se hacen muchas veces andando y algunos motivos que son evidentemente eh, inapelables y tendrán que seguir siendo personas con movilidad reducida, que no es tan fácil que hagan este desplazamiento. Y luego porque tenemos ciudades profundamente invivibles. A las que tú. Si, o sea, ¿qué edad tienen que tener los niños y las niñas para que les mandes solo los alcoholes con todas las carreteras que hay por medio? Retrasamos también el. la. ¿cómo sería? la la capacidad de ir solos a los niños, la independencia, porque las ciudades no se ajustan a las necesidades que tenemos. Porque se han hecho un modelo de ciudad en la que al final se ha quedado el, el comercio de cercanía prácticamente desaparecido porque han puesto grandes centros comerciales Repartidos por todas partes que compiten y al final se ha cerrado la tienda de tu barrio y tienes que ir al gran centro comercial. Que aunque esté a 10 minutos, como haces una compra inmensa, porque ya que estás, te llevas el papel higiénico, si esto para la ropa, y llevas un montón de carga, tienes que ir necesariamente en coche. Y se podría haber hecho la misma compra, pero de cercanía, sin tener que utilizar coche. El modelo de ciudad es el que también está marcando los transportes que tenemos que hacer. Como el transporte colectivo, Responde, suele responder bastante bien a los horarios laborales, pero no tan bien a los horarios de conciliación, a las necesidades que tenemos de, otra, eh, de otros usos, al final siempre revuelve a la necesidad del coche particular. Si tenemos que disminuir los coches es que tenemos que hacer ciudades diferentes. Y ciudades diferentes en todos los sentidos. No solo es que tengamos un comercio de proximidad que impida todos los desplazamientos, que además viene bien, quiero decir, para que se redistribuya la riqueza, sino también para los momentos de ocio, que se tenga cerca todo. Los empleos, hay muchísimos empleos y muchísimos emprendimientos y muchísimas eh, iniciativas, incluso industriales, que se podrían acercar a las ciudades y a los barrios, que no necesitan estar en un, político, en un polígono en Casa Dios, se podrían recuperar y devolver, las que sean de bajo impacto, o que generen problemas de ruidos, de olores, de, se podrían devolver, y se podría acercar, en general, todo aquello que hace tener una vida vivible, desde las zonas verdes, hasta las instalaciones deportivas, y por supuesto, todo lo que representan servicios públicos. Digo, porque estamos en la comunidad en la que te van cerrando toda la atención primaria de todas partes y te van colapsando a un centro de urgencias pero en Andalucía también pasa la, no pasa nada porque nos ha dado envidia con lo bien que funciona a la salida de Madrid. Descentralizar es la única manera de reducir los consumos. Y además es mucho más vivible, porque no es lo mismo tener una, un barrio, una ciudad, en la que tengas todos los servicios que necesitas cerca, que tengas que trasladarte a la otra punta. ¿Implica cambios en el modelo de ciudad? Sí, y va a implicar cambios culturales muy fuertes. Yo no sé si alguna vez en alguna de las ciudades yo he vivido varios casos que se peatonaliza una calle y lo que todo el mundo entiende que es maravilloso porque se pacifica el tráfico, hay menos contaminación y es mejor para que puedan transitar las familias, los niños y demás y se tira todo el mundo a la calle a decir ¿cómo me vas a peatonalizar y mi derecho a contaminar donde queda? Yo quiero estar hasta la puerta abarcando. Esa es otra batalla cultural. El cambio de ciudades, incluso a modelos que a priori son mucho más vivibles, va a generar otra batalla cultural. Esa es la madre del cordero, del decrecimiento. El ocio y la cultura va a ser muy parecido, está vinculado a esto. ¿Cómo que no tengo derecho yo a viajar barato? ¿Solo van a viajar los ricos? Cuidado que eso, esto, eso mismo es lo que se está hablando ahora. Y es el argumento que, por otra parte, utiliza la extrema derecha. Para decir que eso no se puede hacer. Me lo traigo siempre, porque soy, como veis, soy un poco caótica en las explicaciones, pero no pasa nada, al final creo que se entiende. Me lo traigo siempre porque me parece eh, profundamente interesante. Os voy a leer una cosa. Será el comienzo de una era de escasez. Una era en la que un partido nacionalista bien organizado puede realmente producir un impacto. Estas declaraciones las hizo en, de, eh, o sea, en fruto de, un, de una investigación que hizo The Guardian en diciembre de 2006. Quien decía esto era Nick Griffin, el líder del partido nacionalista británico. Los que dicen ahora, como Vox, que no existe el cambio climático, que no... Aquí yo creo que es porque tenemos probablemente a, a la extrema derecha más casposa de todo el universo. ...porque en general la extrema derecha... ...ha entendido perfectamente esto... ...el partido de Marine Le Pen... A la que es ...para seguirla... está lanzando el discurso ecologista... ...y ahora vamos a entrar en una parte que me apasiona... ...los de Reino Unido lo están haciendo... ...lo están haciendo en Estados Unidos... ...la extrema derecha está abrazando el discurso ecologista... ...¿sabéis cómo? ...diciendo que no cabemos todos... ...le viene de lujo... ...por una parte... ...para sus teorías... de no cabe todo el mundo si es que si estamos en un contexto de decrecimiento de recursos, pues que dejen de venir, ¿no? esto para los españoles, esto para los franceses, esto para los que sean, y por otra, por las grandísimas movidas que se generan en la calle cuando hay escasez de algo, y lo hemos visto estos días con lo de Sri Lanka y demás, porque cuando la gente no tiene ni combustible, no tiene agua, no tiene alimentos, no tiene transporte, tienes garantizado el mejor momento para salir con un discurso de clase contra clase, de pueblo contra pueblo, y a río revuelto te eriges como el que lo vas a salvar. Eso se llama ecofascismo y es un problemón. Porque el decrecimiento, o lo hacemos como os estaba contando, que lo podemos hacer, vamos transitando, disminuimos los consumos, disminuimos, cambiamos el sistema agroalimentario, cambiamos las ciudades, esa es una salida, es la salida democrática, esa salida compartida, la horizontal, la de no dejo a nadie atrás, o se hace por una salida ecofascista. ¿Y esto que decimo, decimos? Uy, pero una salida ecofascista no te la va a comprar nadie. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con las salidas ecofascistas y si te las compra la gente. Si habéis visto todo el mundo quiere hacer la transición energética, más ah, placas solares, qué bien, no, no me disminuyan los consumos, ya me pongo yo más placas solares por aquí. ¿A costa de quién? Que es la gran pregunta también de cómo producimos. Siempre nos, producimos, siempre nos preguntamos quién produce y cómo se produce. ¿Quién produce? Bueno, atendiendo a las condiciones laborales de estas personas. ¿Y cómo se produce? Atendiendo a si, si contamina o no contamina. Pero ¿a costa de quién? Y en beneficio de quién nos lo preguntamos menos. Y aquí entra la doctrina de no mi patio trasero, que es... ...donde crecen movimientos ecofascistas. Todos queremos tener placas solares... ...o molinos eólicos... O, ...no en mi pueblo... ...no haciéndome una mina al lado para sacarme litio... Eh, ...los residuos mejor en China que, que ellos ya saben tratarlos. Uy, sí, no, uff, no, a mí una mina de coltán no, al lado no me gustaría... ...pero yo cambiar de móvil sí cambiaba todos los años. En realidad... El problema que tenemos es la autoridad, no mi patrio trasero, no queremos conocer ni el expolio, ni las medidas de neocolonialismo que estamos teniendo, ni los desplazamientos forzosos de la gente que estamos ocasionando. Yo quiero carne barata y me importa un carajo qué está pasando con la gente en Brasil desplazada por los campos necesarios para alimentar. O quiero placas solares, pero no quiero una mina al lado y tampoco quiero una mega planta. Todo, o sea, abro paréntesis, evidentemente también estoy en contra de las megaplantas, pero lo pongo como ejemplo ¿no? de cómo lo llevamos. O quiero mantener mi nivel de consumo, pero no quiero ver qué está ocurriendo con ese nivel de consumo, cuál es la cara B. Y desde luego no la quiero a mi lado. Eso es uno de, los, uno de los elementos que creo que rigen mucho en, no sé si lo habéis visto últimamente, los debates de eh, volva, volvamos a las nucleares. Las nucleares se, se desecharon porque era una cuestión ideológica, pero no en realidad porque la base no fuera positiva. Eso es lo que se está diciendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque las nucleares primero son más pequeñitas. O sea, más pequeñitas me refiero en el impacto visual y de utilización del territorio. Y normalmente suele estar lejos, sobre le todo a un pueblo 2 y porque el uranio se extrae de sitios que están muy lejos, y yo no lo estoy viendo. ¿Por qué no está gustando ahora tanto las renovables? Porque estamos empezando a sentirnos como se siente la mitad del planeta, cuando les expolíamos todos los recursos. Es lo que se está diciendo, ¿no? el neoextractivismo que estamos viendo ahora mismo, en nuestro propio territorio, que se va a convertir en la huerta solar de Europa. Porque no está viendo una ordenación en realidad se está arrasando y hay proyectos que se llevan por delante territorios completos y insisto, no es mi modelo evidentemente, no estoy defendiendo eso. Lo que quiero decir es que para hacer una transición, la transición tiene costes, el decrecimiento tiene costes y eso es lo que va a costar mucho de asumir. No va a haber tecnología, ninguna, que permita hacer una transición en la que nosotros no tengamos que abrazar medidas de austeridad. Y eso no se dice ahora, se lleva diciendo hace mucho tiempo. André Gork, por ejemplo, decía que el decrecimiento no era la peor cara del socialismo, que defendía el socialismo, sino la mejor y la única viable. porque si no va a ser imposible redistribuir? Para que a todo el mundo le llegue, en una redistribución justa, tenemos necesariamente que disminuir y abrazar medidas de austeridad, que tienen bastante mala fama, lamentablemente, por las medidas de austericidio de la Unión Europea, que evidentemente no le dieron muy buena prensa, y es que además la austeridad no tiene nada que ver con esas medidas que se adoptaron. La austeridad significa que tendremos que disminuir, disminuir en mucho. ¿Necesitaremos disminuir en servicios públicos? Pues evidentemente no, pero habrá que reformularlos. En un contexto de decrecimiento, tenemos que apostar por una sanidad, una salud profundamente medicalizada, basada profundamente en la industria farmacéutica, o tendremos que reforzar de manera inapelable la atención primaria y hacer una medida, una medicina preventivista. Requiere menos consumos, bastante menos consumos. También es cierto que al capitalismo le interesa bastante menos porque deja menos beneficios, pero como sociedad es mucho más interesante podremos mantener el, el dogma, y esto es una autocrítica a la izquierda, del pleno empleo, sus 40 horas semanales, su... tampoco. Y vi, aquí viene otra contradicción, si no podemos producir a los niveles que estamos produciendo ahora mismo, lo primero que tendrán que eliminarse serán producciones superfluas, esos consumos superfluos, pues eso significará muchas cosas en el conjunto, en la ropa barata, por ejemplo, por poner un caso, la industria de la moda es altísimamente contaminante. Si la queremos hacer eh, sostenible, significará que tendrá necesariamente que disminuir y no nos cambiamos de camiseta la que se lleva cada temporada, porque no es posible. Todos esos consumos tienen que bajar. Vamos a encontrarnos varios problemas. El primero, la reacción de la gente, que quiero comprarme mi camiseta todas las temporadas, y incluso la reacción de la, del mundo laboral, porque eso implicará cierres de fábricas. ¿Cómo se puede hacer? Ejemplos de cómo no se pueden hacer, telefónica, semana de los, cuatro, de los cuatro días, sí claro, pero con reducción de sueldo y sin ninguna otra cosa, eso no es un reparto del trabajo, tenemos que trabajar menos, trabajar todas y tener garantizada una vida digna, ¿podemos reducir los sueldos si tuviéramos cubiertas todas las necesidades? Pues probablemente se llevaría de otra manera, pero cuando más del de 70% del sueldo se te va en una, en una casa, una vivienda, sea de alquiler o sea, no puedes hablar de reducir, pero habrá que reducir, porque necesariamente no se podrá garantizar pleno empleo si no hay una producción alta. Eso implicará reformular completamente las reglas del juego en, en el ámbito laboral y económico. Pero por otra parte, habrá otra serie de trabajos que haya que garantizar, pues hay que poner un sistema estatal de cuidados, evidentemente sí, y el reparto de los tiempos del cuidados. ¿Eso implicará una reforma mmm, dentro de los servicios eh, públicos, servicios sociales? Sí, pero sobre todo va a ser una reforma enorme en el plano cultural, porque estamos hablando de otro modelo de sociedad, completo. Y esto era finalmente lo que la tesis que recoge un el autor de un libro que, que a mí me gusta mucho y que lo recomiendo muy, diré varios, y luego si queréis os paso también bibliografía de, de gente que me gusta mucho, Ernest García, que tiene un libro maravilloso que se llama Ecología y Igualdad, y esa es la tesis fundamental. Volviendo al principio, principio, principio, decíamos que la, la energía es la que ha definido todo el sistema, ¿no? todos los problemas que tenemos ahora mismo, pero también todas las virtudes que tiene nuestra civilización en este momento. Y es que nuestra civilización responde a la caracterización que se hizo a partir de la revolución industrial y es una civilización y una sociedad basada en el acceso a la energía rápida, o sea, fácil de extraer y muy barata, lo que permitió el desarrollo del transporte en su máxima expresión, el desarrollo de todo. ¿Podremos mantener el modelo civilizatorio que tenemos ahora mismo, si ¿sí cambiamos las reglas energéticas? Ernest García plantea que no, y yo creo que no. Las civilizaciones que han ido generándose, colapsando algunas, luego se recuperaban, o no se recuperaban, se basaban en cosas diferentes. La utilización de la tecnología define a una sociedad, no el que, no el que exista o no esa tecnología disponible, sino... La, ...la utilización de una determinada manera... ...la utilización de la tecnología... ...él pone el ejemplo... Que ...me parece muy oportuno... ...de que los aztecas conocían la rueda... ...pero la utilizaban para hacer juguetitos... ...y nunca la utilizaron para transporte... ...con lo cual no es la, que exista la tecnología... ...es cómo la utilices... ...y cómo, qué se sepas hacer con ella... ...si tú tienes otra tecnología... ...otra forma de utilizar la tecnología... ...tú estás hablando de otra sociedad... ...plantea otra cosa también... Una tecnología que sea a escala humana, que ese término se escucha mucho ahora, es decir, a escala humana, de que no comprometamos a las siguientes generaciones en el uso de unos recursos que le corresponderían, pero te las quedas tú, es a escala humana a todos los sentidos. No se puede hacer una revolución industrial, una sociedad industrial con energía a partir del sol. No es posible, la termodinámica es así de inapelable. Construir otra sociedad requiere otras reglas del juego. Para empezar, lo que veíamos al principio, ¿qué significa que cambiemos todos los sistemas que hay de transporte, de modelo agroalimentario, esas relaciones entre los países y los relocalicemos? Pues a efectos políticos y democratizadores que acercamos la toma de decisiones. O que desde luego tenemos más fácil acercar la toma de decisiones. En cuanto a usos de suelo, en cuanto a uso de recursos, incluso a, al uso del agua. Eso implica un cambio total respecto a lo que hemos venido viviendo en una época de máxima globalización donde la toma de decisiones nadie sabe dónde carajo está, porque la toma de decisiones en muchos casos no la tienen los gobiernos, no la tienen los organismos internacionales y aparecen en espacios difusos de toma de decisiones sobre todo vinculado al sector económico y son los que deciden y cambian leyes a su ajuste. Pero ¿y si eso ya no existe? ¿Y si el modelo de transnacional ya no es viable? Si no hay suficiente combustible, o, o hemos cambiado la regla del juego, porque esta es una cuestión interesante, no podemos esperarnos al final hasta decir, eh, tengo aquí el, el último trocito de petróleo que queda, y intentar hacer ahí el cambio, se tiene que hacer antes. Y eso implica empezar a desmontar. Todo eso, ¿cómo hacerlo? Pero desde luego, llegado a ese punto, cuando ya no tienes ese modelo, porque no es viable energéticamente y no lo tienes ahí, y has relocalizado y has traído la industria más cercana, tienes más capacidad de maniobra, puedes hacer más cosas. ¿Qué diferente habría sido la pandemia, sobre todo las primeras semanas, si en España se hubiese tenido un modelo industrial que hubiese permitido sustentar y dar respuesta a las necesidades inmediatas? El problema es que se está eliminando, voy a poner un, un caso que es de Málaga y, y me gusta mucho para que veamos cómo no solo nos, no estamos dispuestos a buscar una salida a nada, sino que desmontamos cualquier emprendimiento. En Málaga, de hecho, hubo dos municipios que tradicionalmente han tenido industria textil. Cerraron pues las cosas de la globalización, se compraba todo a China y, no, y cerró. Durante la pandemia, en esos dos pueblos, las mujeres abren sus en cuevas bajas y, y a Lozaína, que eran los pueblos. Reabren la, la fábrica porque la tenían, o se había cerrado no hacía mucho y seguían la maquinaria. Pudieron hacer mascarillas, pudieron hacer batas quirúrgicas. Y abastecieron, sobre todo a lo más cercano. La Junta de Andalucía les compró la, la producción. Cuando pasó lo peor de la pandemia, los mercados bajaron la tensión que tenían inicial, eh, sacaron los pliegos de contratación y contrataron a una empresa de fuera. Y tuvo que volver a cerrar las dos empresas y las familias a la calle. Se puede hacer porque todavía sale mucho más rentable comprar unas batas quirúrgicas... de la otra punta del mundo, que comprarlas a las que están al lado. Pero ¿y cuándo si ya no sea así? Y esto puede llegar. Lo hemos visto, ya resulta que es mucho menos accesible el maíz... que era baratísimo de Ucrania, que comprarle maíz al de al lado. Y además tienes menos tensión de los mercados. La semana pasada estábamos en un encuentro y había una ganadera en ecológico... Y, y planteó que ella todavía no había sufrido ni la inflación, ni el desabastecimiento. Ella tiene su granja, tiene sus animales, pero tiene una parte de la explotación que se dedica a la producción de cereal para, para los animales y lo tiene todo, todo el ciclo cerrado. Se puede hacer, ¿no? Y te genera muchas menos deudas con otro país. Y acercas, insisto, acercas la toma de decisiones. Que yo creo que eso tendría que ser una de las primeras. ¿Por qué? Porque si acercamos la toma de decisiones y no lo se ve como algo impuesto, la sociedad a la que hacía referencia antes, que no está dispuesta a aceptar esos cambios, podría aceptarlos. Porque es algo que tú eres corresponsable, ves los beneficios y no te los impone nadie. Si se hace vía BOE, lo vamos a tener más complicado y no digo que la vía legislativa haya que abandonarla, pero la vía legislativa, si no va acompañada de un cambio cultural en la calle y de que la gente tome participación en eso, difícilmente lo va a aceptar. Y en estas estamos. Con todos estos sectores y algunos que me faltan, sobre de algunos, algunos servicios fundamentales, es en lo que estamos intentando diseñar cómo hacerlo. En realidad... Creo que es algo que se está hablando en todas partes. Estuve hace poco también en una conferencia en, en el sindicato y en realidad ellos estaban también planteando esto. ¿Cuál es el problema de los sindicatos? ¿Y cuál creo que es al final el problema también de la sociedad? Que cuando planteas una hoja de ruta decrecentista, o sea, bueno, no decrecentista, no el decrecimiento ya estamos, pero vamos a ver quién dirige este decrecimiento y si somos al final la clase más perjudicada por todo, todo lo que está ocurriendo, la que tomamos la decisión, Nadie quiere ser el primero y ese es uno de los grandes retos. Esta, la, la conferencia era en el marco de la FSC, entonces me vino muy bien porque Transportes está metido en, en la Federación de Servicios a la Ciudadanía y claro, había gente que trabajaba, por ejemplo, en cruceros, gente que trabajaba en metro, trabajaba en cercanías, trabajaba en fábricas de automóviles, oye, ninguno tenía que ser el primer sector. Porque los de cruceros decían que fíjate tú, si es que España vive del turismo, ¿cómo va a ser esto lo primero que caigan 24.000 familias a la calle? Oye, y máximo respeto que lo entiendo. Cercanías, hombre, no, pero es preciso, no, nosotros evidentemente hay que reforzarnos, es verdad. Metro, no, pero es que nosotros complementamos a cercanías, bueno, sí es verdad. Los de la industria automovilística, hombre, no, es que ya estamos bastante ahogados, ¿eh? ¿no? que empiecen otros y volvíamos al circuito otra vez de que teníamos que empezar por cruceros, cruceros no y así sucesivamente. Hablas con el sector agroalimentario y te dice, hombre, con la crisis que hemos pasado, los de las vacas y la leche y los bajos precios, no, hombre, no, que, que empiecen los de los pollos, los de los pollos dicen, se acabo de meter aquí una inversión, que para qué? No. Ese es un problema real en el decrecimiento que nos vamos a encontrar. ¿Quién prioriza los sectores? La única manera es que fuera una decisión democrática participada, en la que participa la mayor parte de la sociedad. Y hubiera una corresponsabilidad social. ¿Qué necesitamos aquí? No... Que, no qué empleos hay ahora y quiero mantener. Esa no es la pregunta. Porque si lo hacemos así no podemos modificar nada. Si la pregunta es qué hay ahora mismo y qué quiero mantener, estamos haciendo la pregunta equivocada. Es qué quiero conseguir y cómo lo voy a encajar. España necesita... o sea, ¿Por qué tenemos una industria porcina absolutamente desmedida? Porque se ampliaron las explotaciones, las explotaciones para poder exportar a China que había cerrado su mercado por un brote de... De gripe porcina. Eso es lo que pasó en el sector hace unos años, 2008 por ahí, no sé, hace unos años. Tuvo un brote brutal de, de peste porcina y cayó la industria porcina china. Y fue un momento maravilloso para el resto de países que dijeron: ¿Necesitáis cerdos? Aquí están los tíos. Y empezamos a tener grandísimas explotaciones. ¿Qué está pasando? Porque hay una crisis ahora mismo de la industria porcina en España. Baja, de, de disminución de precios, o sea, de, de ventas y demás. Que de hecho ha caído, si veis la, los el análisis de la exportación, tiene una caída tremenda, que todo el mundo entiende que es porque Alberto Garzón dijo que había que comer menos carne, como si pudiera hacer esas cosas, pero una caída importante. Evidentemente no era por Alberto Garzón y sus, y sus críticas a las macrogranjas, sino la recuperación de la industria porcina china, que ya había salido de la crisis de la gripe perfil Y eso ha hecho estallar una burbuja. ¿Qué va a ocurrir ahora? O sea, ¿Qué contradicciones nos encontramos ahora mismo? Los trabajadores de esa industria que dicen es que nosotros eh, tenemos que trabajar, los que hayan metido dinero en ampliar sus explotaciones, tenemos un montón de sectores que lo pasan mal, o sea, que lo van a pasar mal. Pero la solución no puede ser decir... Bueno, pues que sigan produciendo. ¿Produciendo para quién? España no puede comerse la producción porcina que ha, que ha fomentado para abastecer a China, no me jodas. Es que no se puede. Tampoco la de pollos, ni la de huevos. Está completamente sobredimensionada. Y todavía más raro. Es que además nosotros los importamos lo que nos jugamos aquí. O sea, que ya es como... Claro, sí, porque nosotros tenemos una importación de productos cárnicos, incluido cerdo. O sea que es como... pues ordenemos esto. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánta ganadería necesita nuestro país para abastecer de alimentos suficientes a la población? ¿Cuánta agricultura? ¿Cuánta piscifactoría y pesca? Y después, o, sea, o en paralelo, veamos cuántos empleos representa eso y cómo tenemos que redistribuirlos y cómo los redistribuimos de otra manera. ¿Tiene sentido que sigamos hablando de salarios tal como lo hacemos ahora mismo? Si estamos imaginando una civilización en la que no va a primar la producción, sino la satisfacción de necesidades y por tanto no vamos a poder producir tanto y por tanto no se van a generar tantos empleos y por tanto... ¿Tiene sentido seguir hablando del, del modelo de salario que tenemos en la cabeza ahora mismo? En realidad no mucho, porque los salarios se ajustan también a la capacidad de producción se pasa, pasa, quitando los, los grandes eh, términos marxistas, la pluralía todo eso, no, vamos a dejarlo en bruto, no podría existir el modelo de fábrica que te paga un salario muy alto, que tú lo negocias, lo intentas aumentar, porque ya no existiría eso, pero tampoco puedes dejar a la clase trabajadora diciendo, pues como ahora producimos menos, pues me sobráis aquí la mitad y os vais a morir, hay que rediseñar las relaciones laborales y rediseñar también el salario, dándole muchísima más importancia al salario social, garantizar la satisfacción de necesidades. ¿Puedo cobrar menos si tengo acceso a lo que me da sustento a una vida digna? Entonces tendremos que redefinir. Y ese redefinir va a ser muy fuerte, porque evidentemente si de primeras le dices al titular de no, vamos a cambiar las relaciones laborales, vas a trabajar menos, vas a tener un montón de tiempo libre, pero vas a ganar 300 euros, pues probablemente se te, no, o sea, al pilón. Pero habrá que hacerlo, formará parte del diseño. O la alternativa, es lo que ya estamos viendo, el decrecimiento que se está dando en muchos países a los que les estamos expoliando los recursos, que es simplemente te desplazo, te dejo en la miseria y me quedo con todo. Y es así lo que está ocurriendo en algunos de los países, especialmente aquellos a los que le estamos sacando las, los minerales que necesitamos para hacer la transición ecológica y decir que estamos preocupados por el planeta, el futuro de las generaciones y que somos muy guays. Pero a costa de otra gente. Y nos llegará aquí. Ya ha empezado con el mundo rural, lo que os decía antes, toda la, todas las macro plantas de renovables. Y entonces, ¿qué le decimos a esa gente? te hemos quitado la tierra, no vas a poder acceder a las tierras porque ahora mismo son muy caras, aquí ya no te va a acabar la ganadería porque se es que tengo que poner yo aquí mis molinos, pues búscate la vida, chicos. Y los mandamos a las ciudades como masa trabajadora, precarizada, absolutamente precarizada. Pero eso a gran escala es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Va a seguir habiendo crisis migratorias? Pues nos ha jodido, claro que sí porque cuando vamos quitando territorios, vamos desplazando, vamos generando cada vez más problemas dentro de, de todos los problemas que genera el cambio climático, y en algunas zonas ya no llueve y entonces no pueden vivir, Esos son masas de personas que se van a desplazar y que, lógicamente, irán a buscar donde haya. Con lo cual, esto es un problema también de seguridad, que se puede resolver de dos maneras, como se está resolviendo por una parte, que es lo que estamos viendo, que es, póngame más vallas, me pone usted más concertinas y me pone más policía, que, spoiler, va a salir mal, porque cuando sean más los que están emigrando que los que están en las vallas, eso va a salir mal para todas las partes, y porque es profundamente injusto, evidentemente, o se puede redistribuir, que esa es la manera, pero redistribuir implica que los principales eh, actores de ese decrecimiento vamos a ser nosotros. No probablemente quien viva en, muy por debajo de, de la satisfacción de una vida digna en general, pero sí como sociedad. Podemos mantener como sociedad y ya cuando estuve terminando porque ya me dio sí seguro. Sí, Podemos mantener como sociedad y por poner algunos ejemplos muy claros ser un país donde dos ciudades compiten por ver quién tiene más iluminada la ciudad en Navidades. La primera la mía, alcalde ahí a tope. Que Vigo no va a tener más luces que Málaga. Yo no sé cómo en Madrid no veis las luces. Porque están los dos polos picaos entre sí. O sea, Desde cosas tan sencillas como esas. Es decir, es que esto en una sociedad, ya, ya no digo una sociedad que aspire a luchar contra el cambio climático. En una sociedad normal no ocurre. Pero son cosas que culturalmente sí van a tener impacto. Tú di que no vas a, poner, no vas a iluminar tanto la ciudad. Y ve a la gente, el alcalde, desde luego, que rancio, eh, no, no ha puesto ni una luz. Eso es una batalla cultural en algo tan mínimo y que en realidad afecta tampoco Cuando a la gente le quieres poner el quinto contenedor, ciudades, no sé si estáis al tanto de la crisis. Bueno, pues dentro de la ley de residuos se ha visto que hace falta, o sea, se, se recicla mal, eh, aunque también soy bastante crítica en ese caso porque creo que hay que reducir y reutilizar mucho antes que, que reciclar, pero bueno, venga, vámonos al, al ámbito de la... Del reciclaje. Es poner el quinto contenedor. No se ha pedido que se entregue el primogénito de ninguna familia. Y hay una contestación social brutal. En ese momento, gente que antes te decía, sí, sí, sí, qué importante la campaña de reciclaje, porque es verdad que esto no podemos seguir contaminando el planeta. Le pones el quinto contenedor y a los dos minutos te firman para que pongan una incineradora. Porque son cambios. ¿Por qué no se quejaban antes? Porque a lo mejor los residuos se incineraban o no se incineraban, no vete todos a ver dónde iban, pero no lo veían. Ni le generaba ningún coste ni ningún esfuerzo en su vida diaria. Ese cambio de mentalidad, ese, esa cultura del esfuerzo, que nada tiene que ver con los de la meritocracia, esa cultura del esfuerzo y esta necesidad de modificar hábitos del día a día, va a ser clave. El papel de las instituciones, tanto las instituciones públicas como las organizaciones sociales, como, va a ser clave en fomentar que, va a haber que, o sea, que no es que estemos hablando de responsabilidad individual, no es eso, sino sí la necesidad de asumir que estamos cambiando el modelo y hacer entender que esos cambios de modelo nos afectan y nos incumben a todos y cómo transitarlos de manera que sea lo menos traumática posible. Recuperar, y era, era una de las consignas de la, de la izquierda tradicional, o sea, la, la austeridad, ¿no? frente a la cultura decadente de la burguesía que despilfarraba y era como... Había una, un, un, una cultura de, de la austeridad, de otro modelo de consumir y de vivir, y que no era decadente y que y repartía para todos. Recuperar eso y luchar con la, contra la cultura del de, eh, consumo real o aspiracional es lo que me va a definir y es a lo que yo necesito aspirar para ser alguien, esa va a ser una batalla tremenda, que llevamos perdida hace unos poquitos de años, tremenda, pero clave para enfrentar este modelo, porque si no, y es la parte que me preocupa, y con esto lo dejo porque me gustaría escucharos, si no el problema es que teniendo razón, avalándonos todos los informes científicos, avalándonos todo, estaremos echando en manos del ecofascismo a nuestra población que no lo sabe, pero van a ser los primeros en caer, son carne de cañón, porque quien menos tenga, va a ser el primero que caiga. ¿Qué va a pasar con las olas de calor que estamos viendo, que son recurrentes y que siempre hay alguien listo que dice, pero es que siempre hemos tenido mucho calor? Sí, claro, carajo, pero no cada tres días, siempre ha habido olas de calor, pero no cada tres días y empezando en mayo. ¿Qué va a pasar? Cuando masas de gente digan, no, no, no, me da igual, no pienso cambiar nada. Pero la realidad es que sí haya un aumento de tasas de mortalidad, como ya lo hay a consecuencia del calor. Porque se agravan enfermedades, especialmente circulatorias y otras enfermedades también, como cánceres y demás. Se agravan simplemente por la. o simplemente con un golpe de calor, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué va a pasar con eso? porque si no lo quieres ver, no se va a ver. Y termino, yo creo que habría que reflexionar, y más siendo economistas, qué carajo estamos haciendo con los fondos Next Generation. Porque está muy bien que haya fondos para que la sociedad no, no dejarla atrás como fue en la crisis anterior, pero tiene sentido que se invierta tantísimo en la transición energética, en lo que significa la instalación, cuando estamos perdiendo energía, chorros en las viviendas, porque no necesitamos darles, y perdonadme, pero yo soy muy crítica, yo no quiero estar dando bonos de ayuda energéticos porque no se puede apagar la calefacción o no se puede apagar el aire acondicionado, sí, en un primer momento, mientras buscamos una solución, lo que quiero es una casa que no gaste eso, y se puede hacer con bioclimatización, que sí, que es una un todo lo que queramos, pero resulta que las casas que están mejor aisladas térmicamente, están mejor orientadas y tienen un mejor aislamiento, no necesitan tener unos consumos tan elevados. Y disminuir los consumos empieza desde la cosa pequeñita de la casa hasta disminuir el consumo de todo el sistema alimentario. Como país es mucho más difícil luchar contra todo el sistema alimentario, contra todo el transporte marítimo internacional pero sí se puede decidir que los fondos vayan a reducir el consumo y cuando hayamos podido reducir el consumo y sepamos cuánto necesitamos consumir como sociedad para mantener una vida digna a todos nuestros habitantes, entonces sí decimos y esto representa que necesito tanta energía de fuente eólica, tanta energía de fuente solar, tanta energía de... tanto. lo estamos haciendo al revés, Estamos viendo cómo cambiar nuestro sistema energético a energías renovables sin saber cuánto necesitamos de verdad para tener una sociedad productiva y en la que se cumplan las satisfacciones. Con lo cual, si tenemos fondos, para pues una vez que Europa se ha aportado, pues aprovechémoslo ahí. No sé si lo habéis visto, pero la diferencia que hay, miradlo por casualidad, la diferencia entre lo que se ha invertido en rehabilitación energética y lo que se ha invertido en bueno lo que se va a invertir en transición energética es... Abismal, abismal. El reparto de fondos relacionados con el sector agrario, que van para mejorar nuestros sueldos, suelos, para cambiar los sistemas productivos, para mejorar algunas zonas, y lo que se va a las explotaciones tradicionales y grandes, es abismal y por eso no funcionará nunca, los avisos que digan, no, es que claro, la PAC va a fomentar que se haya, vayan a sistemas más resilientes y más tal, porque el agricultor va a decir, no, que yo sé que los fondos se van para allá, y si los fondos se van para allá, allá voy yo, y es normal, quiero decir, si al final a ti te van a, a beneficiar porque tengas una explotación más grande, no vas a tener una más pequeña, si te van a beneficiar para instalación Nadie sabe por qué, de más fuentes renovables, sin saber muy bien cuánto necesitamos como país, en vez de rehabilitar en edificios, pues se van a ir ahí y no se van a ir a otro lado. Y ese va a ser el, la pescadilla que se muerde la cola. Creo que hemos perdido una grandísima oportunidad de utilizar los fondos para hacer realmente un cambio de modelo y por tanto un cambio de sociedad y eso hubiese permitido dar la batalla cultural que hace que la gente diga, oye, pero tiene beneficios transitar hacia otro modelo, una oportunidad magnífica, yo soy bastante, o sea, de natural optimista porque, con todo esto que os he contado, imaginaros si no fuera optimista me habría pegado un tiro hace mucho tiempo, soy optimista y creo que se pueden dar esos tránsitos, hay sociedades que lo han hecho, hay países que lo están haciendo y no están generando demasiados conflictos y se pueden avanzar, pero a la nuestra le hace falta ese empujón cultural y que venga acompañado de fondos, porque al final... Los países periféricos de Europa hemos sido los grandes perdedores de todas las crisis y cada vez que le dicen a alguien austeridad y, y es que hay que, pues se acuerda de 2008, 2011 y eh, entra en crisis, claro. Pero utilizar eso para no solo apoyar, y ojo, no lo critico, o sea, me parece, las medidas que se han tomado para que sirvan de colchón social y que la gente no cayera en la pandemia me parecen fundamentales y de justicia social, pero hay que ir un paso más allá. Y el decrecimiento implica la redistribución de riqueza. La distribución de rentas, un acceso diferente y una democratización total. Y en esa democratización, información y cultura suficiente para que se asuman los cambios como algo necesario y deseable, no solo como algo que se nos impone. Y lo dejo aquí. Ah, vale. No, ya está. No, no, que quiero dejar un... Perdona que soy como muy... Muchísimas gracias. No, pues nada. Gracias. Nada de turras, yo me quedaba escuchando dos horas más. O sea, no sé. <risa> no sé el resto que opináis. Ahora tenemos como en torno a media hora, un poquito más, para que pues las que queráis, los que queráis, podáis intervenir por favor. en el formato que consideréis. Pregunta, mejor. Bueno, pues cuanto más, más activo, como siempre, más dinámico, mejor. Así que, pues. como, como o, o reflexión, claro. Sí, sí, no quería sí. yo censurar, claro, por supuesto. <risa> Sí, no metemos con el sistema hídrico, ¿eh? seguimos aquí. <risa> pregunta, pregunta. Eh, quería preguntarte sobre el cambio cultural que comentabas, que me parece, la, como decías tú, la parte que damos que se necesita hacer el cambio más estructural. Eh, hablabas de que los, los, los Next Generation, o a sea, los fondos, se podían haber utilizado justamente para, para esto. ¿En qué sentido se pueden haber utilizado para hacer un cambio cultural? En el, en el sentido de que al los fondos Obviamente, sí la responsabilidad del Gobierno, pero también tienen... O sea, quiero decir, el Gobierno tampoco puede hacer todo lo que quiere. Quiero decir que los fondos, los fondos tenían también unas condiciones de la Unión Europea, también tenían... Y luego al final también quieres hacer algún tipo de colaboración público-privada, también quieres fomentar... O sea, al final los fondos también es un mensaje político que estás haciendo. Entonces, si el, si el Gobierno se hubiese, a lo mejor, posicionado, a lo mejor más a favor de, de políticas como las que estabas comentando, eh, pues podría haber sido más, incluso más perjudicial ¿no? lo que sea lo que el Gobierno entonces. Quería, o sea, si hubiese estado en tu mano no en tu mano, pero si hubieses ¿qué, qué cambios crees que hubiesen sido aparte de la rehabilitación de los edificios? que creo que sí que se ha hecho bastante o sea, que sí que forma una parte eh, importante me sorprendía al verlo una parte bastante importante o sea, no en comparación con la transición eh, que salva vidas de, de, los, de las placas solares sí. pero quería preguntarte un poco qué crees que, ¿cómo crees que podrían haber hecho los, o el siguiente tanda de, de, de fondos después de la guerra de Ucrania eh, o de la guerra, de lo que sea, o del próximo COVID, ¿cómo se puede hacer este cambio estructural, este cambio cultural? A ver, yo creo, o sea, para el cambio cultural necesitaríamos por lo menos tres patas, ¿no? O sea, la, los fondos en sí que llegan de, de Europa y cómo se utilizan, ¿cómo los acompañas? Con otras fuentes de financiación, como puede ser la PAC o pueden ser las ayudas de... ...de distintos tipos, o sea, que sean un poco más netamente tuyas... ...porque al final tú puedes decidir a dónde, incluso en la parte de los, de los fondos PAC... Tienen, ...los estados miembros tienen una, una capacidad grande de decidir... ...y luego lo que decía de la batalla cultural, también es una batalla cultural... ...ya que la sacamos un poco de ahí, ¿vale? O sea, eh, la batalla cultural ahí me en estado puro... ...me refería a ser capaces de imaginar un mundo diferente... O sea, yo pongo siempre, claro, o sea, te contesto, esta es la primera porque me interesa mucho y ahora hablamos de la de los fondos. A ver, a mí una de las cosas que más rabia me da, recomiendo mucho el libro de Leila Martínez, de Utopía no es una isla, muy bueno, muy pequeñito, pero por favor, profunda lectura. Llevamos los, las últimas décadas, sobre todo las dos últimas décadas, parece, o tres últimas décadas, que no hay utopías. Somos desde la izquierda incapaces de escribir otra cosa que no sean distopías. Cógete cualquier serie de Netflix. El futuro siempre es peor. Siempre. Yo, yo, como tengo más años que un bosque, yo me crié con series en las que el futuro siempre era mejor y deseable, y los coches volaban, era así. Y de momento hemos pasado de eso a... Todos son distopías. Nos escriben, hemos pasado de Úrsula K. Le Guin, que además fue una, uno de los mejores sustentos del ecofeminismo, en el que la ciencia ficción que escribía era un futuro feminista, pacifista, y maravilloso y deseable. Y ahora solamente somos capaces de imaginar futuros a lo Mad Max, en la que nos vamos a quedar sin recursos. Está bien, ojo, quiero decir, como alerta temprana está muy bien. Pero, ¿y dónde está eh, lo que va a hacer que se unan las clases obreras y populares a salir a la calle a construir un mundo nuevo? El gran acierto de Marx no fue el capital que se lo ha leído otra persona porque es un tostón. El gran acierto de Marx fue escribir un manifiesto comunista que era un cuento que decía que ganaban los pobres y desposeídos del mundo. Y que era posible hacerlo. Y eso es lo que estimuló la creación de revoluciones, de comunas. Alguien te dijo que tú podías ganar. Ahora... El problema es que culturalmente hemos perdido esa batalla. Todo futuro va a ser peor. El futuro es el cuento de la criada, es Mad Max, es un mundo peor. Entonces, ¿qué, qué dices de manera inconsciente? Virgencita, que me quede como estoy. Este es el mejor de los mundos. El mundo deseable es donde estoy ahora mismo. Entonces, te, me refería a esa batalla cultural. Creo que la izquierda, en general, ha perdido eso. Concretándolo a los, a los fondos. Eh, a ver, creo que el más evidente es el de la rehabilitación energética, pero llegan los fondos, llegan. Si a la vez, y ojo, no estoy criticando todas las decisiones del gobierno, quede claro, porque si no pueden matarme. Eh, si tú tienes los fondos para transporte, está muy bien decir, oye, pobrecita la industria automovilística, que lo ha pasado mal con la pandemia, son dos años de parón, ERTES, muchos trabajadores a la calle pero estaría muchísimo mejor que se invirtieran también para reforzar la red de cercanías, para que cuando mandamos a Europa la red básica que consideramos que tiene que tener nuestro país, no se caigan líneas de camino, porque si tenemos menos líneas de media distancia, tenemos menos líneas de cercanías, necesariamente estamos potenciando justo lo contrario que necesitamos para luchar contra el cambio climático y esos fondos se pueden ir. Es verdad que los gobiernos tienen márgenes, pero dentro de los márgenes estira todo lo que puedas. ¿Que tenemos que tienen que ir necesariamente a la industria del automóvil? Pues a lo mejor tenemos que negociar que lo que se produzca no sean coches de uso individual, sino ser punteros en industria de transporte colectivo por carretera eléctrico. Hagámoslo así. Si tenemos que potenciar, o sea, si tenemos que invertir eh, recursos económicos para la transición energética y tienen que ir a, en sí, la infraestructura, pues quizá es mucho más deseable potenciar las pequeñas los, los, los pequeños emprendimientos, las cooperativas energéticas, las comunidades energéticas, el autoconsumo, que sacar grandes proyectos, ...en las que están los sospechosos habituales. Esa es la parte que yo creo que no se está haciendo bien. Es decir, en términos estrictos a mí me debería dar igual que sea Iber, Iberdrola o cualquier otra. La que haga una macro planta de solar o eólica que varias pequeñas eh, independientes que vengan de cooperativas... En términos absolutos, en cuanto a disminuye no sé cuántos gramos de emisiones de CO2 al día y la otra igual. Pero en términos sociales y en términos culturales, no son lo mismo. Una te va a generar un problema territorial, de ocupación del territorio. Te va a generar rechazo a la, tra a la transición energética. Y la otra, no. Si a mí me estás hablando de que me van a llegar unos fondos para poder... ...tener una planta de autoconsumo en el edificio o en mi casa o donde sea, no siento una invasión. Si yo soy propietaria de una mm, casa en un pueblo y a partir de ahora todo mi entorno es solamente placas... Me, me, ...me has expulsado al otro lado, me siento agredida. Entonces en ese sentido me refería que en cada uno de los temas, en, el, en los pertes de agricultura igual... Está muy bien, hay partes de agricultura y está fantástico que se diga, vamos a transitar a otro modelo que disminuya los impactos eh, en consumo de agua, consumo de suelos y demás de la industria agroalimentaria. Se lo puedo dar al pozo o puedo facilitarlo a toda la pequeña industria agroalimentaria que hay en los municipios mucho más pequeños, facilitándoles que puedan llegar a mercados. Te, volvemos a lo mismo, ¿no? en términos estrictos, ecológicos es lo mismo, pero el impacto social de una de ellas va a ser mucho mejor. Y aparte hay una frase que me gusta mucho que es grandes tecnologías, eh, eso generan muchas veces grandes, iba a decir grandes desastres, no grandes desastres, pero sí grandes impactos. Es decir, tú puedes hacer mucho más ecoeficiente una macroplanta de cerdos, pero en realidad... Aunque lo hagas muy eficiente, será muy eficiente respecto a lo que tenías antes, pero no va a ser más eficiente que muchas pequeñas plantas, pequeñitas, distribuidas en el territorio, siempre dentro de los límites de carga del, del territorio. Y eso implica, además, el, el favorecer ese tipo de emprendimientos, estás favoreciendo una batalla cultural, en la que estás poniendo en valor, y estás eh, dirigiendo tus esfuerzos hacia ese modelo. Y a eso me refería. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Cuestiones que surjan... ¡Venga, abre! Bueno, pues te iba a decir eh, En cuanto a la industria textil por ejemplo, eh, detrás de una camiseta de 2 euros, hay una familia que necesita esa camiseta porque no tiene un sueldo eh, capaz de comprar una de mayor calidad. Hay una frase que es eh, la ecología sin lucha de clase y jardinería, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa familia tenga acceso a ropa? A mí solo se me ocurren tres cosas. Una, un servicio público de recogida de ropa que se encargue de rehabilitarla, de volverla a hacer usable y que luego se reparta dos una serie de ayudas o becas para las familias para que puedan comprar ropa de calidad o tres miles en bolas eso sea, ya qué eh, lo que opinas por ejemplo a ver a mí la tercera me, me pilla fuera de la edad pero no está mal no está mal es decir es una opción eh, no, a ver yo creo que hay que, que, hay que hacer una una composición de, de varias, con lo de la ropa o con cualquier otro elemento que necesites en la casa. ¿no? O sí, sea, sí, sí, no, me parece muy guay porque además es un ejemplo muy gráfico, ¿no? siempre dice lo de detrás de una camiseta de Primark hay dos pobres, el que la ha producido y el que la ha comprado. ¿no? Eh, entonces, por una parte, la de que nos empecemos a acostumbrar a la, a la reutilización y, y, el, y el derecho al uso... ¿No? lo que poníamos antes como, como ejemplo, ¿no? porque todo el mundo tiene que tener un destornillador en su casa o un desto cuando podría haber un espacio de, de, de acceso al uso, y, igual que una biblioteca, pero, a ver, la ropa es más difícil, evidentemente, porque imagínate los trozos que llegarían después, pero sí un espacio de que funcionara bien, realmente, de recogida de, de la ropa, hay algunos que funcionan, hay experiencias muy interesantes, ¿no?, cudeca me parece, la de lucha contra el cáncer, por ejemplo, me parece que funciona bastante bien, también luego, no hay, muchas veces no hay mucho control, ¿no?, pero si de manera pública se hiciera, sería fantástico, y luego otro modelo de, de, de producción, porque probablemente... Si las industrias de aquí, de los territorios, no de aquí, que parece que me da un poco de esto porque tiene como cierta caidita box y no me gusta, pero me refiero a las industrias más cercanas, o sea, si hubiera una redistribución de las, de las industrias, también permitiría que la gente de los territorios que ahora mismo están en una situación de altísima precariedad perteneciera a sectores industriales, que les permitiría tener un nivel de vida más elevado y un acceso a... ...otros bienes y servicios, entonces creo que tiene que ser una conjunción de todo... ...el gran problema de esto es priorizar el corto, medio y largo plazo... ...o sea, a corto plazo, ¿qué hago con la familia que si no compra la ropa en el primar... ...por dos euros no habitas un niño para ir al colegio? Eso es un problema. Otra parte de la sociedad no es que no pueda buscarle una alternativa... ...sino que no quiere buscarle una alternativa porque le suena muy viejuno y a su madre remendar... O estirar la ropa, o comprarla de segunda mano, o recuperar la ropa de una, de sus primos, sus tíos o lo que sea, para sus hijos. Que dicen, no, no, no, no. aquí yo no hice una revolución y me he pegado toda la vida currando para tener que hacer esto. Esa es otro, otra línea. Y la tercera es la reindustrialización, también necesaria que mejore las condiciones de la calidad de vida. Pero es una conjunción de, de todas, porque sí que es... Yo esto lo he discutido mucho, sobre todo con gente de, del ámbito de la izquierda. Y hay gente muy concienciada que dice que efectivamente, o sea, no me refiero a los que son muy, o sea, están en la zona muy vulnerable, me refiero a la parte intermedia. Hay una parte que lo entiende, pero hay otra parte que ha entendido, y esto es especialmente preocupante por lo que decía de que hemos asumido el, el, el decadente discurso de la burguesía, de, es que yo tengo derecho, o sea, uno de los derechos fundamentales de la clase trabajadora es comprarme una camiseta cuando me apetezca. Y eso es un problema. Y ese, ese hay que resolverlo de otra forma, pero sí, sí, vamos, pero hay mucha, gran parte de la población que estamos en eso, ¿no?, o sea, que es que no, no accedes a otro, y más si tienes cargas familiares, niños pequeños que destrozan todo, en fin, todas esas cosas, ¿no?, pero a mí me parece peligrosa esa parte intermedia, que y no es no es pequeña tampoco, ¿no? A ver, no sé cómo hacerte la pregunta, o tampoco sé si es coherente, pero por ejemplo, en, en todo lo que estás contestando, ¿no? Que dices, el cómo hacer una transición sin dejar nadie atrás, lo que contabas de hacerlo de manera participada, consensuada, con el diálogo, ¿no? Pero luego tenemos todas estas distopías. O sea, a mí, por ejemplo, yo lo oigo y digo sí, y, y vamos, que sí, que estamos ¿no? en el mismo discurso y en la misma onda, pero... ¿Qué se hace con las élites? Sí, o sea, se corta la cámara. Bueno, o sea, no quería hacer esta pregunta, pero nunca hago preguntas jamás en mis 44 años de vida. Pero bueno, o sea, para mí sí es, o lo, lo podemos llamar de otra manera, quizá no élites, ¿no? Para que no suene tan clasista, pero. Y son las estructuras de poder, quieras o no, ¿no? O sea, todo lo que hablas me parece muy civilizar. Y como yo veo el futuro, no tanto utopía o distopía, es como más incivilizado. O sea, más, lo hablábamos Luis y yo ahora, digo, ¿por ¿qué hago con la civilización? ¿La revolución francesa? o sea, no lo sea, no, no digo para que la es que no soy capaz de ver cómo se articula esa transición de manera civilizada. Porque creo que el ecofascismo no es una manera civilizada. Entonces, bueno, tú ya es yo soy así como muy desplorado. O ah, sea, uno a la incivilización, pero del otro lado. ¿no? como persona me preocupa ¿cómo va a ser esta transición? Yo creo que no va a ser civilizada. O sea, no, de verdad, creo, creo que no. Y creo que iremos a escenarios de enfrentamiento duro. Es decir, las élites no van a renunciar nunca. ¿De qué hacemos con las élites? Pues a mí se me han ocurrido unas cuantas cosas, pero no se pueden decir. Eh, no, no van a aceptarlo, no lo van a hacer, mientras se puedan defender, y, y no es casualidad, ¿no? El, la línea cada vez más militarista que está cogiendo el mundo, y no creo que sea para, solo para defenderse, en este caso de Rusia, o de... no, hay un rearme fuerte, y, y da mucho miedo la página del Departamento de Defensa de Estados Unidos, por ejemplo, que es que lo deja muy claro, que el cambio climático va a ser un problema de seguridad y que hay que rearmarse. Y así es como lo están enfrentando. Eh, desde luego creo que no es para protegernos a nosotros, o sea, es la protección de las élites claras. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que, mmm, hombre, empezar porque paguen no estaría ni medio mal. Empezar porque paguen para redistribuir toda la riqueza, pero también es cierto que, que hay que empezar a poner límites. O sea, que lo de paga, eh, quien contamina paga, no, no, mire usted, no esto no va así. Porque, porque ya hay cosas que no se pueden pagar. No, no me contamino usted un acuífero porque es que me ha, me ha lanzado al hambre a 300 millones de personas en algunos países, pero yo creo que la, la primera batalla que habrá que hacer, y, y esa yo sí soy optimista, la primera batalla tiene que ser fiscal contra ellos, contra las élites, o sea y, y no inventar nada nuevo, si Rubel fue capaz de meterles ahí un 95% de impuestos, y no era el señor precisamente Lenin, eh, yo creo que va a haber que hacer una batalla fiscal y si sale bien la batalla fiscal y yo creo que se puede, puede salir bien, es, desde luego es un pedazo de ejemplo para ganar la batalla cultural porque ya estamos hablando de estos van a pagar impuestos porque son los que llevan acumulando, los que nos han traído hasta este problema, los que han desplazado a la gente y, y meterlos en cintura primero fiscalmente y luego, ahora se está debatiendo, que a mí me parece muy interesante, o sea, por, por la siguiente pata, que puede ser la institucional, se está debatiendo la... ¿cómo se llama? No, tengo un pastiche de leyes en la cabeza interesante. Eh, diligencia de vida, creo que se llama la ley de diligencia de vida. Para precisamente evitar lo que ocurre en muchísimas multinacionales, que es, bueno, aquí hago esto y me porto muy bien y tengo un, una responsabilidad social corporativa súper estupenda y qué fotos más bonitas en mi página web y luego me voy a Colombia, me voy a Nigeria, me voy a no sé dónde y esquilmo todo lo que hay y yo aquí no me debo a nada. Meterlas en vereda ahí es fundamental, o sea, la parte fiscal, el, no, usted no puede hacer lo que quiera en cualquier, planeta de, en cualquier punto del planeta, y, y luego sí, o sea, yo empezaría, sí plantearía limitar, o sea, primero porque creo profundamente en la planificación democrática de los medios de producción y las producciones, como todo el mundo se puede imaginar, pero, pero un poco más allá, no el modelo soviético, pero sí una planificación democrática y que las empresas no pueden ser quienes diseñan la producción en nuestros países, ya no solo consumos, o sea, no solamente son los sectores estratégicos que por supuesto, o sea, no pueden ser esas empresas las que tengan en su mano el acceso a la energía. Y en España nos podemos dar con un canto a los dientes. Ahora venía eh, leyendo que Texas ya le ha dicho a su población que habrá que hacer cortes intermitentes porque, porque no da abasto. Y es que cuando tú tienes un derecho fundamental, como es el derecho a la energía, en manos de una multinacional, puedes. Entonces, que, que también haya un límite. O sea, límite fiscal, límite legislativo y un límite en lo que pueden hacer. O sea, no, no pueden ser que quienes planifiquen el sector estratégico como la energía, el transporte o el uso de la tierra. Porque al final la planificación alimentaria de nuestro país está en manos de cinco multinacionales y seis distribuidoras. ¿Cómo lo hace si no es limitándolo? Esa, esa tercera es la que veo más difícil, porque eso ya sé sí que suena bolivariano, de morirse y no va a estar fácil, pero la fiscal creo que sí, y la fiscal eh, es muy ejemplarizante y puede ser una batalla cultural ganada en la calle muy interesante también. Y luego está la salida francesa. En tu opinión, ¿qué, qué tipo de organismo debería ser el que impulsa ese tipo de restricciones fiscales? Es un organismo supranacional, entiendo, en plan mundial que controle a todos los países, es una cosa de cada país, porque al final yo veo bastante diferencia entre los países centrales que quizás hayan tenido más poder hace unos años en poderse desarrollar su industria y todo eso, y los países subdesarrollados que no han tenido esa capacidad y que, o sea, no sé si tiene mucho que ver, pero eh, que los... ¿Existe como una batalla ética de si los países subdesarrollados tienen derecho a contaminar mucho, como lo hemos hecho nosotros hace unos años? No sé si... Sí, es un, es un debatazo, o sea, es, creo que es muy pertinente y es un debatazo, ¿no? porque como hablamos de decrecimiento ahora y, claro, los países del sur en general te dicen es que ese es un, discurso, un debate que tenéis que tener en el norte, a mí déjame tranquilo que no... Eh, creo que evidentemente no se puede aplicar ni la misma hoja de ruta ni nada parecido, pero sí, sí que te, eh, tenemos que tener, como todos los países, eh, el debate de que tampoco puede, se puede mantener la misma línea de lo que hemos hecho. O sea, esto no va de que los países que no han llegado hasta este límite de contaminación, de ocupación de tierra, de, de, de tal, se les deja hasta aquí. Y ahora cuando ya estamos todos en la mierda, ¿qué hacemos? Sino que tendría que haber, o sea, tiene que, tendría que haber un consenso internacional, no sé qué organismo tendría que ser. Teniendo en cuenta la experiencia que tenemos con organismos internacionales que nadie les hace caso para nada, nunca se cumplen las recomendaciones y pues no sé qué decirte, ¿no? ¿Qué tendría que haber que fuera un espacio deliberativo pero que además tuviera los compromisos fueran con cierta vinculación? ver qué es lo, lo que decía antes, igual que sirve para los países, ¿cuáles son los mínimos para una vida digna? O sea, yo no quiero, la decía me parece que fue el presidente derrocado Aristide, el presidente derrocado de Haití, ¿era Aristide? Sí, no, no me acuerdo el nombre, creo que sí, pero no me hagáis mucho caso, que él hablaba de, de, de que no, no quería alcanzar lo que tenía Europa o lo que tenía Estados Unidos, sino que quería alcanzar la dignidad dentro de lo que significaba para su país. ¿Cuáles son los mínimos? Sanidad, agua, saneamiento, acceso a alimentos sanos, nutritivos suficientes para la población, 100% educación, esos son. Y eso no tiene nada que ver con que puedan comprarse zapatillas, naico, que al final es lo que hemos trasladado, es decir, Europa quería abrir unos mercados, o sea, quiero llevarme tus recursos y además abrir mercados en tu país, ¿no? Entonces, no, no va a ser igual, evidentemente, la hoja de... O sea, en su caso, será probablemente una hoja de ruta crecentista ¿no? en gran parte de las cosas. Pero teniendo mucho cuidado de, de esto no va a... De, a mí me tenéis que dejar contaminar hasta aquí, porque entonces no salimos. Y no salimos nadie, claro. Pero es un debatazo. O sea, muy pertinente la pregunta. ¿Hay tiempo para una pregunta o dos más? Eh, yo iba a preguntar ha hablado sobre los precios de las materias la materia primas y todo el consumo de cada vez más caros, que ya hemos llegado al pico de extracción y tal. Yo tengo la duda de, ¿eso es culpa? Yo sé que en parte es culpa de la escasez de esas materias, pero también son los márgenes de las grandes empresas, como salió recientemente noticia de que Repsol tuvo un récord de beneficios de... de del más alto de la última década, entonces quiero decir de esa escasez de recursos o falta de redistribución de lo mismos, porque eso cambia mucho, sobre todo lo que se ha comentado mucho en esta sala de el discurso que hay que dar. Porque yo creo que en los últimos años, la izquierda le falta un discurso que consiga atraer a la gran masa popular. Entonces, no es lo mismo vender de vas a consumir menos o cada vez va a estar más caro porque falta el recurso. A, no, es que eso, esos precios te lo están subiendo tal persona, que es de, de verdad quien te está quitando esas posibilidades. Y también me gustaría, bueno, también el tema del empleo, porque él habla del pleno empleo, pero también habla como de reducir las fábricas. Entonces, como ha comentado mi compañero, es, es contradictorio, porque al final hay que... Hay que reformular lo que serían los distintos empleos, el salario. También entiendo de que si hablo de una vida digna, habrá bienes gratuitos para, para como el salario mínimo, para un, una base social que justifique ese mínimo vital, por así llamarlo. Y también tenía, la... tenía varias cosas. Eh... Bueno, y lo, la transición ecológica y todo esto de electrificar los lo bienes y tal, yo leí un poco de que el problema también es que los minerales que son necesarios para esa tecnología revolucionaria también son escasos. Entonces, seguimos entrando en un, en un bucle de escasez de, de recursos al final. y yeah. Vale, como hay varias cosas, intento contestar rápido para que entre la siguiente. Vale, perfecto. O si prefieres que te hagan la pregunta y las contestas a las. Es que hay varias. Venga, cosas. vale. Sí. Venga. A ver. Eh, no, no, no, no. O sea, no estaba defendiendo el pleno empleo. Precisamente lo ponía en contraposición de la izquierda tradicionalmente y la izquierda de corte más obrerista y, y la base social. Los sea, al final las mayores organizaciones a nivel mundial son las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, no, son las todavía las que mantienen una organización más, más fuerte. Eh, seguimos muy con el mantra del pleno empleo. Y el modelo de pleno empleo, 40 horas semanales, tal como lo concebimos, no tiene sentido en un contexto en el que tú tienes que reducir producciones, precisamente es darle una vuelta. ¿Cómo hacerlo? Desde luego la salida que se está plantando ahora mismo, de una salida en la que la reducción de, ese, de esas horas de trabajo se está haciendo un poco de aquella manera y además con reducción eh, salarial sin garantizarte mínimos vitales, es, eso no, no, no va a ir a ninguna parte, no porque no es viable para las familias y, y los tra, los, las trabajadoras. Entonces, precisamente, no, no. Lo sea, que le estamos dando, la pensada que estamos en el grupo de trabajo de crecimiento, es precisamente qué modelo de empleo y de relaciones laborales tenemos que tener en este contexto, sabiendo que el pleno empleo no se puede a, eh, alcanzar, que va a haber que redistribuir riquezas de otra manera y que va a haber que plantear una redistribución del empleo también, atendiendo a otros sectores, que vuelvo a lo mismo, menos sexis. O sea, la necesidad de atender al sector de cuidados para redistribuir tra los trabajos de cuidados, eh, de primeras a, eh, al 50% de la población que tradicionalmente no le han gustado mucho le va a plantar las orejas de mala manera, pero no, no, o sea, lo habías entendido bien, no, evidentemente son incompatibles. Eh, Transición, y minerales raros, sí, efectivamente, además, no solamente es que, en algunos casos, no es que sean muy raros, sino que es difícil acceder a ellos, en otros es que están en otros países, y entonces, pues claro, necesitamos generar algún otro conflicto para quedarnos con ellos, y en otros es que compiten. Son minerales que los necesitas para la transición energética, pero además los necesitas también para una revolución tecnológica, entonces entran en competición. Las dos cosas que necesitan. Eh, si no reducimos los consumos, pues es imposible con lo que tenemos ahora mismo eh, en consumo y en utilización pasarlo en transición energética, pues decía es que no, materialmente no es viable plantear una transición energética total a los consumos que tenemos hoy en día y atender además una revolución tecnológica y luego el precio de las, mater las materias primas eh, no yo le decía coyunturalmente tiene otro, hay otros motivos ¿no? coyunturalmente, pues estar la guerra, antes los, las, los cortes en la cadena de suministros que se dieron durante la pandemia, acaparamiento, especulación pura y dura, o sea, hay varias cosas. Lo que pasa es que esas, o sea, esas cosas son el ensayo general, o sea, esto existe, y también existe el descenso de los recursos. Esto que ahora, claro, si ahora solamente hablamos de, que está, de los procesos, que, y hay que hablar, de los procesos especulativos, porque lo de, lo de Repsol y lo de las energéticas, es que mmm, no hay por dónde cogerlo, de esto hay que hablar, pero también hay que anticipar los debates, porque no se resolverían solo, a mí me da mucho miedo cuando dicen, no, pero entonces, nacionalización del sector energético, solo, por sí, no resuelve, te ayuda, condición sine qua non, pero no es suficiente si no tenemos claro que lo que viene detrás, que es que sí, es, sí hay un, una escasez de determinados materiales o no una escasez hoy, pero sí mañana, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay una cosa, no sé si conocéis un libro que se llama El buen antepasado, por favor, Maravilla, de Capitán Swim, eh, creo que es antropólogo, y, y habla precisamente del cortoplacismo que tenemos, en, en, la, en la previsión de todo. Bueno, él pone un ejemplo así como muy, muy loco que dice que tendríamos que tener siempre planificaciones económicas a nueve generaciones, imagínate, no pensamos en más que en cuatro años, nueve generaciones, pero tenía mucha razón, o sea, nosotros, el gran problema de esta generación no solo es que estamos robando a otros países, no solo estamos no, es que estamos robando el futuro a las siguientes generaciones, porque cada vez que esquilmamos, un territorio lo que estamos es impidiendo que la siguiente generación tenga un acceso. Entonces, es una tormenta perfecta el tema de las, de las materias primas. Pero, pero no es desdeñable la parte de descenso de, las, de los rendimientos que, que ya empiezan a tener las extracciones de determinados combustibles, que lo aprovechan para especular también. Son las dos cosas. Y... Gracias. Sí, la última pregunta. Sí. Ah. Sí, que la lucha ecologista y todo este discurso, como que me parece, como que es de las únicas cosas que abarca todo. O sea, desde las familias y la gente que está concienciada, como luego las grandes empresas, los partidos políticos, y por eso pues se crean eh, así, pues, como lo que hemos dicho antes del agua, que se entró al mercado de valores. Entonces, como que son soluciones, desde evidentemente el mercado, como el derecho de emisiones. Entonces, el cómo poder conjugar todo eso que se hace a gran escala global, que tiene pues, sus soluciones y sus, sus problemas, evidentemente, y luego cómo juntarlo pues con las personas, con las familias, con las personas que están concienciadas, con las personas que, que compran local y que no sé qué, o las personas que no, que se niegan porque, evidentemente, lo que hemos hablado de la ropa, en plan, pues yo no tengo dinero, no me voy a comprar un pantalón de 80 euros. Entonces, el cómo... Así como tú estás en un grupo así como de debate y tal y que me parece como un punto intermedio entre, entre esas grandes cosas y que no sé si tenéis acceso a ese tipo de, de debate con pues, las personas que van a, a poner los criterios de los derechos de emisión. Porque no sé exactamente ni quién los hace. Porque es una información tan difusa y tan que no se, sabe, no se sabe quién está, ni quién lo hace, ni, ni para quién. Bueno, para quién es. Sí. Pero entonces eso, ¿cómo, si hay algún punto en común entre, entre todos esos, esos grupos. O sea, porque entra, eh, son contradictorios muchas veces lo, lo que quieren. Como lo de las élites, evidentemente una gran empresa no quiere lo mismo que quiero yo. O quiere una familia que no tiene acceso a una vivienda sostenible o ni siquiera una vivienda. Entonces es un punto en común. así pues sí, efectivamente no, no tienen... O sea, y además eso, a quien no tiene acceso a la vivienda, tú ahora dile, oye, pero búscate la que sea además rehabilitada, que sea eco-eficiente, y se va a decir, claro que sí. Eh, a ver, punto como nosotros en el, en el grupo ahora mismo, vamos, es un grupo a nivel de Izquierda Unida. ¿no? Entonces, lo que estamos repartidos es eh, intentando verlo desde todos los prismas. Es decir, intentar dar, intentar y generarlo con, con otras organizaciones, dar respuesta desde a un concejal en Cuenca, que tiene que hacer su programa electoral para Cuenca, hasta... imagínate que un día tenemos la presidencia intergaláctica. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo intentamos verlo y que sea coherente entre sí? ¿no? Y, y además con las dos patas. O sea, el decrecimiento y la adaptación, o sea, porque una, o sea, hay que adaptarse a las, a las situaciones. En muchos casos no vamos a llegar, no tenemos un punto para ver quién lleva el comercio de emisiones. ¿Quién, de, quién fija los, los derechos de emisión? Pues hombre, teóricamente en las cumbres del clima se ponen los... Bueno, hacen una serie de acuerdos y dicen más o menos cuánto puede contaminar cada uno y cómo van a hacer. Luego eso llega a la Unión Europea y en algún momento mmm, salen. Y luego eso lo bajan los países... Pero, pero la realidad es que hay detrás una cantidad de lobbies y de trabajo que no se ve y que no llega, que es muy difícil. Luego aquí sí se pueden hacer algunas cosas, aquí sí se puede marcar, ¿no? Hasta cuáles son los, los planes energéticos y demás. Y luego eso va bajando, porque luego la comunidad autónoma hace también sus límites, luego llegas a los municipios y algunos municipios sí tienen eh, compromisos municipales de descenso del de este, pero el más alto... Yo, nosotros por lo menos no tenemos acceso a, a quien lo hace ahí lo que pasa yo es que soy un poco escéptica con o sea, una cosa es tener el mapa general pero que te sirve para intentar ordenarte las ideas y decir por aquí tiene que ir la lucha y que mi lucha no sea al final contradictoria con, con otra lucha mayor pero si miramos solo ahí la frustración está garantizada yo es la sensación que tengo, ¿no? porque cuando dices, claro, si consiguiéramos resolver, eh, por ejemplo, cuál es el marco de decisión de los derechos de emisión? ya, pero no, o sea, no, sé, no sé cómo llegar a ese punto, no sé cómo conseguir que cambien de opinión, entonces, al final, buscar luchas más asequibles, es decir, no lo voy a cambiar todo, pero desde luego es que si no me voy a frustrar y me voy a pegar ahí contra un muro constantemente, y no es baladí la lucha pequeñita, o sea, lo que tú decías no o es a la gente que está muy comprometida, o que con supermercados colaborativos, yo creo que hacer un papel imprescindible en lucha en lucha cultural. Y no, y no me gusta demasiado ¿no? Las, lo, el focalizarlo mucho en el, en el papel individual, ¿qué puedo hacer yo como individuo? ¿no? es una a, a Kennedy ahí diciendo, ¿qué puedes hacer tú por tu país? No me gusta mucho, pero sí que esa batalla cultural es necesaria. Y es el sustento que ya y cuando ya me pongo muy apocalíptica y muy colapsista y digo, Dios mío, vamos a morir todos, van a ser el sustento de lo que se pueda, la base sobre la que armar eh, modelos de sociedades mucho más cercanas, en donde ya exista un tejido, en donde ya existan otro, otros modelos de economía mucho más cercana, mucho más a escala y demás, eh, estarán mejor preparados, sociedades que de partida estarán mejor preparadas para enfrentar lo que viene, o sea que sí, pero, pero no, sé, no sé darte la respuesta a eso. Ya me gustaría, si tengo la respuesta, te llamaré desde mi súper sillón de <risa> malvada villana, porque no sé si voy a llegar, pero bueno, si sí llego. Pues muchísimas gracias por vuestras preguntas y vuestras contribuciones, que como siempre son súper interesantes, y muchas gracias Eva, de verdad, por, por traernos hasta aquí hoy, pues vuestra visión del decrecimiento y también por trasladarnos y por compartir con nosotros y con nosotras todas vuestras vuestras experiencias y bueno, las tuyas propias, ¿no? De, de participar en, en estos foros y de tratar estas cuestiones que yo creo que en un contexto de emergencia climática con urgencias inminentes como en el que nos encontramos en la actualidad es que me parecería hasta ofensivo no plantearnos el hablar de decrecimiento porque claro, como tú comentabas inicialmente, yo creo que ya no es una cuestión de utopía o de hoja de ruta, sino que es que, efectivamente, es necesario. Y a mí lo que me preocupa es lo que comentabas, es que, que realmente este discurso no cala, es muy difícil que llegue, porque resulta controvertido, porque siempre se cuestiona, incluso desde la propia izquierda, siempre se antepone el componente de clase que, efectivamente, es importante, porque, al final, es lo que define la base material sobre la cual se organiza la forma social de la vida. Pero, por otra parte, también, y, de hecho, aprovecho que el eje transversal de la Escuela de Veranos de Interseccionalidad, porque me parece que el decrecimiento al final lo que nos plantea es, son los límites biogeofísicos de nuestro sistema y de nuestra propia existencia. Y dentro de eso, eh, en el marco en el que todo eso se conjuga, es donde se visibilizan los privilegios y las opresiones que la interseccionalidad de otra manera también pretende poner en evidencia y sobre todo... Pues, Hacernos conscientes de que existen, que evidentemente, pues una mujer negra del colectivo LGTB de determinada clase probablemente vaya a tener muchísimas más dificultades para llevar una vida digna en un contexto de emergencia climática sin entendemos la posibilidad de, de tener alternativas vitales que pues, el mítico sujeto de hombre, varón, blanco, heterosexualidad de clase alta. Entonces, creo que siempre desde la economía muchas veces se ignoran, que es una cuestión que comentábamos antes, se ignoran otras aproximaciones, y otras perspectivas a las problemáticas sociales porque estamos siempre con el foco puesto en, en lo mismo y creo que es muy interesante eh, bueno, pues tener estas otras visiones en cuenta porque bueno, ya no diría otras visiones, que son realmente pues, eh, formas de ver la vida que, que deberían mezclarse y combinarse con la económica, porque eso es lo que nos da la amplitud de miras y un poquito también las herramientas para poder, pues, intentar situarnos en una senda que nos lleve a hacer una vida más vivible. Así que, pues nada, con todo esto, si os parece, luego lo dejamos aquí, nos vamos a comer. La comida es en el Colegio Mayor de Cisneros, que bueno, las personas que os habéis registrado para el alojamiento sabéis dónde es, pero si os parecíamos en procesión todo el mundo, que es mucho más fácil, y para allá. Así que nada, pues otra vez muchísimas gracias. Gracias.